Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo están? Vamos iniciando esta transmisión. Deme un segundo, voy a poner musiquita. Y comenzamos. Ahí está, estamos iniciando esta transmisión. Ya tenemos musiquita. Ya estamos en la transmisión de YouNow, gracias a Adrián Ryan por esos 50 likes. Gracias a toda la gente en YouNow por apoyarme con los likes, ya saben que es súper importantísimo para que podamos subir en las transmisiones en YouNow. Gracias por esos likes, estén picando ahí al, al botoncito de like, por favor, por favor, apóyenme con eso. Y la gente de TikTok también, buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar uniendo a la transmisión. Gracias Ashley Nicole, saludos de la, desde la Tierra del Tequila, soy Ashley Nicole, salúdame, please. ¿Qué onda Ashley? ¿Ya habías estado por aquí antes, Ashley? No te recuerdo, como, como que sí te recuerdo y no te recuerdo a la vez. A lo mejor sí, a lo mejor no, a lo mejor te soñé, no no sé, pero como que ya te había visto antes, Ashley. Gracias a Vanessa Sánchez por esos 5 dólares, gracias, saludos Ox, gracias Vanessa Sánchez por ese apoyo en YouTube, y a toda la gente de Facebook, les pido apoyo para que le piquen a las estrellitas, denme estrellitas, por favor gente, Apóyenme con las estrellitas, es importante ya que nos llevan las estrellitas, pues que hagan uso de las estrellitas, por favor apóyenme con eso Iblis Vandala dice, lista para las historias Marcela, hola niño hermoso, que te golpeó Mark Krug, aquí se dé el golpe no, mira me está saliendo un cuerno ya me han de estar poniendo el cuerno porque, miren, y, y, y se supone que eres chiquito, pero se, se, se ve bien grande, ¿no? Sí, se ve súper grande, es un cuerno, ya me han de estar poniendo el cuerno. Pero bueno, no importa. No importa. Melissa quiere el 10% dice, sí, apóyeme este, con los superchats, con las estrellitas, porque hay que pagarle a Omar Cruz sus 5 mil pesos, gente. Eh, si no nos van a venir a cobrar otra vez los, los cobradores de Coppel, van a venir otra vez a decirnos que le paguemos, entonces ayúdenme con los superchats, por favor, porque es mentira de que yo gane 100 o 200 mil pesos por video, si fuera así ya, ya se los hubiera pagado de una vez, pero no gente, entonces me van a tener que ayudar a pagarle sus 5 mil pesos a Omar Cruz, por favor, ¿Qué creen que creen que había publicado que íbamos a iniciar la transmisión ¿Y que, y que pongo que los espero en la mano peludona en la, en la cuenta de Facebook y salieron muchos, muchos quejosos, muchos este, sentidos, muchos sentidos sobre que la mano, que era un copión de la mano peluda, que le estaba copiando a la medioteca, y bueno, me pareció bien raro porque miren si se ve en grande este, a ver vamos a ver si con la luz ya no se ve tan grande bien, con la luz ya no se ve tan grande el, el cuerno que me está saliendo <risa> ya ya me voy a hacer el próximo unicornio que muchos ofendidos de que salieron que porque le ponía la mano peludona que estaba copiando pues sí, es una parodia gente, ustedes lo saben, le pusimos la mano, este, la mano pachona, la mano peludona, le habíamos puesto al programa, Encuentro con lo Desconocido, me Moco, o sea, tiene varios nombres. Esto no es normal también, ah, no me están escuchando ahora sí. Híjole, no tenía conectado el micrófono, déjeme ver si, <coughs> si ya lo solucioné. Bueno, bueno, bueno. Ahora no sé si esté funcionando el micrófono. Déjame ver. Audio. Micrófono profesional. Ah, no, no, no tenemos ese. Tenemos el Samsung micrófono. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Ahora sí ya. Tenemos el Samsung, sí. Sí, si es que no lo tenía... Eh, estaba, estaba desconectado el micrófono, ya lo conecté, ahora sí me escuchan bien, ¿verdad? Oxunicornio, ya me están poniendo el cuerno, vean. ¿Cómo? Pero pues yo no sé, pues si a mis 25 años, ya a los 25 años ya no salen, ya no salen este barros, o sí, ya no salen espinillas a los 25 años, yo no sé por qué me, me siguen saliendo. Si apenas tengo 26, ya a los 25 tenía que haber dejado de que me salieran los barros. ¿Cómo estás, Maru? Maru, ¿hoy sí estás bañada? O sea, preguntaba por si querías entrar a la transmisión, no por otra cosa, Maru. Saludos desde Mexicali, Oxlack. Laura, ¿cómo estás, Laura ZS? Ternura 68 está hablando mal de ti. <risas> Ternura 68 está hablando mal de mí. ¿Quién es Ternura Ternura 68 su nombre está bonito ternura 68 me imaginé me imaginé a alguien con cara de bebé eh, hablando más de mí <risa> yo sí quiero que cuente el relato de mi medioteca black moon eh, dice an antonio a este mire ahí está de las de la gente que estaba aquí se los voy a poner en pantalla de la gente que estaba este, ofendida porque esto se llama la mano peludona antonio gonzález es uno de esos trolls de facebook que dice lo siguiente Eres el Carlos Master Muñoz de lo paranormal. En lugar de vender humos, eres el vendeduendes, fantasmas, etcétera. Al decir que si sí eres parodia, entonces se te tiene que tomar a broma para variar, ¿verdad? Claro, porque estas transmisiones son para convivir con los amigos. Solo que Antonio González no sabe de qué tratan nuestras transmisiones, no sabe que es un espacio que nos reunimos para convivir, que no eh, tomamos el tema paranormal en serio, sino que solamente lo discutimos eh, platicamos y decimos un montón de tonterías en esta transmisión, por eso le pusimos la mano peludona por ser una parodia, o moco también, y por eso nos la pasamos muy bien, pero como Antonio González no tiene amigos y no sabe eh, qué es eso, pues entonces viene a molestar aquí a la transmisión yo luego lo voy a bloquear, hay administradores que si quieren lo pueden bloquear pero no lo voy a bloquear, lo voy a dejar aquí para que vea cómo nos llevamos bien y cómo él nunca podría entrar en nuestro círculo y que sea un rechazado más y que siga odiando. <ríe> sea Castro, saludos de San Luis Potosí. Tengo varias historias que tengo para contar, bro, por si te interesa escucharlo. Claro que sí, eliazar no la sea. Claro que sí, mi hermano. Ahorita te voy a poner el número de WhatsApp para que me llames y me puedas contar las historias que quieras. Saludos desde Panamá. Y no estoy diciendo mentiras, o sí, dice Antonio González no, Antonio González, yo tampoco estoy diciendo mentiras yo tampoco estoy diciendo mentiras dice eres mejor comprando chácharas en los tianguis ya Antonio González, no me digas nada, eh, si quieres ser amigo, quédate en la transmisión ve cómo nos la pasamos bonito cómo nos conocemos entre nosotros cómo nos queremos y si te gustaría pertenecer a esta comunidad bonita pues entonces, pásatela bien diviértete no sé por qué tanto odio, tanto hate. ¿Qué les pasa? Dice Antonio González. Un, dos, tres por Oslan Muñoz que está detrás de su barro. Vean, y lo voy a seguir con, lo voy a poner, seguir poniendo Antonio González porque eh, para darle atención, porque los trolls mueren si no les damos atención y yo no quiero que Antonio González muera en el olvido. Hay que darle eh, la atención que quiere, que merece y pues que o nos, o nos observe nada más. osla que enganche de fácil libre de expresión. Claudia Álvarez, un abrazo. Claudia, ¿cómo estás? Máximo 10 minutos por persona. Ya sé, siempre les he dicho que máximo unos 10 minutos, por favor. Para que... Dice Brujita, que no sea amargado. Pues es que hay gente que no le toca, que no tiene novia. Hay gente que... Que no le va bien en la vida que no le va bien en el trabajo, que no tiene amigos, gente que, que no se superó en la escuela, pues gente muy fracasada, muy mediocre, y por eso odian y odian constantemente. Hablando de eso, precisamente, que creen? Que Omar me, me hizo un TikTok, me hizo un TikTok Omar, eh, poniéndome como una cabra. No tengo No tengo un teléfono aquí libre, si no les enseñaría, me mandó, <ríe> me mandó mensaje Omar, me, y me puso el link de un TikTok que hizo, donde él preguntaba cosas y, y una cabra contesta y se supone que la cabra soy yo y solo así como que berrea. Entonces me dijo, esto es por lo del TikTok de la planta, o sea, como su venganza. Y pues ya me, me tocó divertirme, reírme si sí, sí, yo creo que se sintió muy ofendido como para hacerme un video a mí también, pues ahora que lo haga no, no importa. La gente a lo mejor no me conoce, su gente que, que lo sigue no me conoce y ahora pues me va a tener que conocer porque va a preguntar quién es quién es Oxlack, porque él subió un video en contra de Oxlack. Te escribí un poco de lo vivido en casa, maldita. Gracias, José. José Lucio, ahorita va a entrar, ¿saben quién va a entrar? Pues la chica preferida de estas transmisiones. Eh, que todos quieren y que estre, esta chica estre, estre es tremenda esta chica, solo solo no hagan ni digan cosas porque se estre, se estre, se estresa, y no queremos que se enoje, así que va a estar con nosotros, Melisa, Melisa va a estar con nosotros, ya le mandé el link para que se una a la transmisión, Eh, Pónganle canción de intro a la güera. Hoy vimos ovni hermano, vimos un ovni Oxlack como a las 4 de la tarde. Mi hermano lo grabó. Gracias. Yo lo sigo a los dos y tengo gran respeto por los dos, dice a Tita 209. No, no, Tita, nada más síguelo a él. <risa> tita, nada más síguelo a él. David King dice, me voy a poner, David King es otro de los trolls de Facebook, por ejemplo. ¿Saben? Una, les voy a contar la historia de este troll en específico. Un día entró a mi página de Facebook, yo no, yo cuando publico cosas en mi página de Facebook no ofendo a nadie, son publicaciones. Entonces entró y me ofendió en una publicación. Entonces le respondí de tal forma que la gente se atacó de la risa de cómo le respondí y lo empezó a molestar. Lo molestaron tanto porque escribió una tontería porque lo, me quiso trolear de una forma muy tonta, muy absurda, entonces la gente se rió de él, tanto que desde ese día, que son como oh, tres meses, yo creo, más, cuatro meses, no ha dejado un solo día de escribirme en mi página insultándome. Este chico que se llama David King, ni un solo día ha dejado de insultar en mi página, y no lo, no lo bloqueo, porque me gusta que y se queden con su frustración, porque afortunadamente pues me va bien, las cosas van bien, va todo padre. Y entonces quiero que se quede en la página para que siga viendo cómo nos va bien y que él siga pues amargando su vida. Por eso no lo bloqueo, es uno de mis troles favoritos para que se, para que se envenene con su propio odio. Lo estoy, lo estoy guisando en su propio jugo y él no lo entiende y él sigue publicándome insultándome en, la, en cada publicación pero en su propio jugo se está cocinando el muchacho este, David King. ¿Cómo estás, Melissa? Bienvenida. Bien. <ríe> Bien, aquí escuchando tus historias. Bueno, voy llegando, no escucho mucho. Pero... Hoy, hoy otra vez tienes las, la, el peinado de la princesa Leia. <ríe> sí, es que, este, me es más fácil así peinar, peinarme. Si hoy es que... también, hoy también descansaste. Eh, sí, hoy sí. Ah, con razón. Entonces ya sabemos. Cuando venga con el peinado de princesa Leyas, porque descansó. Oye, Melissa, te quería agradecer un montón. Este, ahora te, te quiero más porque ayer vi cómo me defendías con todo, eh. <risa> Oye, es que en verdad, este, no sé. Fíjate que a mí me molesta mucho cuando alguien se mete con personas a las que aprecio. Sí. Entonces, me pareció, no, yo estaba enojada realmente, después ya me lo tomé como a, a chiste de que dije, bueno, este pobre, ridículo, patético viejo, y dije, bueno, ya, ya estaba como ya, jugando con todos, pero en un principio dije, ¿qué le pasa a este güey? O sea, sí me molestó, la verdad. Sí, sí, vi. o sea, te leía en los comentarios y sentía tu, tu vibra, entonces, yo, no, o sea, es yo que sentí sí. que casi lo podías golpear. Sí, sin problema, eh, Porque <risa> también, pues, eh, tú estás aquí haciendo tu transmisión sin molestar a nadie ni nada, compartiendo con todos, y llega toda esta gente a molestar. Es como, no, sé, bien fuera de lugar todo. Entonces, no, no, no, estoy de acuerdo con ese tipo de actitudes. Bueno, esperemos que, que nunca nunca este, te suceda algo así. Porque... <risa> y, y yo dije también de que ya apenas voy entrando como a este, ¿cómo se dice? O sea, no medio, sino que, ¿cómo decirlo? Ya ves que está segmentado YouTube, ¿no? Como que la gente que hace contenido de cierto tipo, no sé, como los eh, lifestyle bloggers y los que, no sé, los que hacen comedia y cosas así. Y yo, digamos que apenas voy empezando y dije yo, enemistándome aquí. <risas> la gente que hace este contenido, pero es que siento que también, este no sé, prefiero la lealtad de alguien, por ejemplo tú, que me has compartido tanto de, de lo que sabes y todo esto, a un viejo que ni conozco y que está molestando a alguien que aprecio o sea, obviamente no me interesa lo que pueda pensar él de mí ni nada. Oye, pero ¿sabes que Una cosa va a ser inevitable y es que cuando empiezas a crecer, empiezas a hacer cosas buenas, eh, interesantes, productivas, o sea, en todos lados la, va, hay gente como que odia simplemente, cuando te ve brillar ya empieza a, a odiarte y ya por ahí hay una imagen que dice que esa gente no te tira mala onda odiándote porque quiera lo que tú tienes, sino simplemente porque no les gusta que brilles. Sí, sí, sí, entiendo perfecto. Este, también pues es inevitable, ¿no? De repente encontrarte con gente que, que te va a tirar esta mala onda y pues es parte de esto, pero ayer sí de plano dije yo de que, ay no, no, no, no, todo, ay no, yo no sé cómo tenías el temple para estar hablando con el tipo este así tan normal, pero pues bueno, ya fue. Oye, ¿y ¿alguna vez tú has tenido una cosa así? ¿Alguien te ha estado...? molestando que te haya tenido envidia y que esté diciéndote cosas. No sé si envidia pero sí, obviamente sí ya me ha pasado muchas veces y justo hace poquito yo trato nunca del trato de no leer los comentarios o evitarlo lo más que pueda porque quieras o no de pronto pues están los comentarios que son puro hate y ahí de repente salen los que sí te hacen sentir un poco mal o sea que si sí tocan como una fibra sensible en ti y te, te da para abajo y hace poquito yo de repente que me meto este, a, a, en TikTok y veo las actualizaciones, de pronto me toca leer un comentario y leí uno de una mona, estaba bien X y mis contestaciones están bien X también, como que así me dice, este, tonta, yo le digo, tonta tú, o sea, o sea, así son mis respuestas, o sea no me gancho más nada más, lo mismo que tú me dijiste, pero tú, así, siempre sí. respondo así, y esta mona me puso algo así como, ridícula y yo, ridícula tú, así le puse, pero la mona con eso tuvo para empezar así de inmediato a comentar todos mis videos todos mis videos los empezó a comentar, sí, sí. pero de que, y luego me metía, dije, ah, pues que comente, ¿no? Mejor para mí porque Exacto. puedes tener comentarios y más sí. vistas. Es interacción, claro, es interacción Ajá. cuando te comenta. Entonces dije, bueno, y ya, ya a mí ya se me había olvidado, dije, bueno, ya esa morra que se ganche sola y de, de repente me meto en Instagram oye en Instagram también en todas mis fotos me empezó a comentar de que me... de que yo pasa está loca de que nariz de bruja me puse en una de mis fotos ¿no? me puso ah que mi cabello estaba bien feo y que yo tenía la cabeza más grande que el cuerpo estaban poniendo un chorro de cosas así todas criticándome, pues, a mí, mi físico y todo, sí. ya como que ya no estoy en una edad en la que vayas a generar un trauma en mi persona, o sea, sí, sí, por ya. mi físico ya, ya todos los tuve, ya todos los superé, o sea, ya fue... Entonces, de Instagram sí la, le, le contesté, en, ah, porque también me mandó un mensaje de que mátate, que es lo mejor que podrías hacerle a la vida, mátate, hace cosas bien densas, que yo dije, bueno, pues, ¿crees que estás hablando con una huerca de 12 años o qué? Uy, sí le contesté. Y ya sí. nada más la dejen visto y la bloqueé ya de todo porque dije, no inventes, luego se va a poner a buscar, así como está de intensa, a buscar como que mi familia y la fregada entonces dije, no, bye, y ya, fue todo, fue, fue, fue hace poquito, ¿eh? eso fue como Pero la semana pasada Ah, sí fue reciente, sí, sí. a lo mejor te pueden seguir llegando, ¿eh? porque mira, aquí, aquí también comenta alguien que los trolls a veces hacen eso para llamar la atención, y es que me ha pasado a mí también muchas veces, de que me comentan cosas malas, yo les contesto, y después me dicen, no, es que solo quería que me dijeras algo, saludos, o cosas así, es como, no puede ser, pero te dicen unas groserillotas. Sí me ha pasado, sí, sí me ha pasado que yo les comento como que una carita triste o algo, y ya me ponen, no, perdón, qué bueno que me contestaste, y, y que, Ay, ¿qué? qué, o sea, en serio era todo... Pero sí, pues, yo creo que uno se acostumbra y aprende a lidiar con eso. Pero de pronto sí te vas a aganchar, yo pienso. Sí, claro, claro. Eh, para mí ya se me hizo un deporte, entonces. <risa> <risa> entonces Fíjate, te voy, voy a ser sincera. Eh, y voy a ser sincera aquí a la gente de, de la, de que me están viendo en las transmisiones. Y el por qué de pronto les contesto a los trolls en la página de Facebook. Les voy a decir una cosa. Sucede que la página de Facebook está en Shadowban. Igual no lo entienden, pero mi página está bloqueada. Entonces, mientras las desbloquean, porque las, las páginas de Facebook en periodos, en periodos las bloquean. Aunque no hagas nada, las bloquean porque estás generando ingresos. Entonces, okay. es, es muy raro Facebook como que a veces detecta que estás ganando mucho dinero y te las bloquea. Entonces, cuando te las bloquean no tiene interacción, pero, pero si tú haces interacción en, en las publicaciones, empieza nuevamente la página a, a poderse ser visible. Entonces, Ajá. por eso, cuando está bloqueada es cuando le contesto a los trones porque ellos dan la interacción. Y cuando está libre del bloqueo, este, las, las, los comentarios se van así súper muchos y pues ahí no hay tiempo ni de leer ni nada, simplemente sigues haciendo contenido. Entonces, los trolls, de alguna forma, cuando les contesto, están alimentando que la página siga, siga viva en lo que se desbloquea. Sí, o sea, como quiera ayudan sus comentarios. Yo a veces, bueno, yo este, por lo regular cuando me pongo a leerlos, sí veo uno negativo y lo borro, los borro, no los dejo. Pero el hecho de que estés ahí escribiendo, generando vistas, pues también ayuda, aunque sean negativas. Sí, claro. Por ejemplo, la, en, los, en YouTube... Mucha gente eh, da, da manita abajo, ¿no? Este pulgar abajo, o sea que negativo, pero no sabe que eso es interacción. La plataforma detecta los, los likes o los dislikes como interacción. Entonces, si un video no le gustó a nadie y nadie quiere, por ejemplo, a Kuno, que es uno de los videos con más dislikes, en realidad lo están ayudando mucho porque la plataforma registra que tiene muchos dislikes y la plataforma no lo ve como negativo, sino más bien como una interacción. Sí, sí, sí. Ay, pero, este, ¿tú tienes muchos, muchos trolls? Sí, es, tú, empecé a tener trolls, yo no tenía muchos trolls, pero empecé a tener trolls eh, cuando empezó la pandemia, pues porque yo desde que empezó la pandemia dije que, que yo no creía en, la, que en el coronavirus, ya lo dije, ya valió, esta transmisión va a ser cancelada, que yo no creía, que este que era manipulación, que era control, etcétera, y aparte, como yo tuve que estar viajando en, este, en estos años por hacer la, la serie en Spotify, pues empecé a, a visitar toda la República Mexicana y pues tenía fotos en toda la República Mexicana mientras todos estaban en sus casas, yo estaba viajando y tomándome fotos, pero fuimos a todos los lugares que estaban en, en verde, que eran todos los lugares turísticos, por eso digo que es una superfarsa, porque Curiosamente, todo estaba en rojo, pero lugares como Playa del Carmen, Cancún, eh, Oaxaca, lugares de ese como estilo Acapulco, todos estaban en, en verde, o sea, para que el turismo sí estuviera ahí. Y, en, y es donde la gente se enojó conmigo, que porque pues ya sabes, fue como una religión esto del, de la pandemia, fue como una religión, quien creía se le aceptaba y se, y se le arropaba, y quien no creía era atacado, incluso... Son muy pocos los que se atrevieron a decir esto, que, que era falso, que no creían, o que to tomaban una postura como yo de, de no creer, ¿no? Entonces, sí. pues a los que no creían, pues les fue muy mal, la verdad, y a mí me, me llegó muchos, muchos trolls precisamente por eso, porque yo decía que estaba bien, que a mí no me había pasado nada y que no me iba a pasar nada, y bueno, ya vamos tres años y sigo sin enfermarme de ninguna enfermedad. A mí me pasó como al revés, yo no sé qué me pasó en mí pero no he estado enfermo de ninguna de ninguna situación. Sí de dolores musculares, sí de la cabeza. Era <risa> lo que te iba a decir. De, de la cabeza, pero nada como de vías respiratorias. Ay, oye, pues, pues, no sé qué decir ya. Bueno, pero desde ahí... me hizo... ¿Qué? ¿Desde ahí qué? Desde ahí fue cuando empecé a tener trolls Ya. Yo, fíjate, casi no tengo y, y oh, bueno este soy cómo se dice ajena a ellos porque trato de nunca estar leyendo pues más que nada en tiktok que es donde más gente me escribe y así trato de no leerlo lo malo es que me pierdo también de las cosas buenas pero pues es mi estabilidad mental lo que me interesa más aparte tienes mucho trabajo no como para darte el tiempo de, de estar checando ahí sí a veces ni cuenta me doy la verdad cosa que es buena, pero sí, a la gente, a los mensajes bonitos, obviamente, siempre, siempre los respondo, son a los que les presto más atención e importancia. Mira, ahí está Good Guy Japan, que nos mandó 610 eh, yenes, saludos a toda la comunidad de Oxlack. nos está viendo Good Guy Japan desde Japón, le mandamos un abrazo, ¿qué tal si iniciamos la transmisión? Ya con algunas cosas paranormales, pero invitamos al Good Guy Japan, ¿crees que se quiera unir? Pues, ¿qué horas son allá? Es, es, en la ma es mañanita, ¿no? Yo, yo digo que sí. Pero si está viendo la transmisión, ¿se puede unir al chisme, Good Guy Japan? Sí, ah, ¿porque que se una. ¿El cubo no va a venir? <risa> Dice Andrea que más daño me hizo la vacuna. Sí, cuando me vacuné, la vacuna sí me puso bien mal, fíjate. Eso me molestó mucho. Hay, hay gente que decía que, que le dolía, bueno, hay muchas cosas alrededor de la vacuna, ¿no viste unas que decían que si te ponías la vacuna te crecían las bubis, Te lo juro, <risa> te lo juro, te lo juro. Yo creo que era para que, para, para que la gente se vacunara, o sea, yo nunca he dicho que no se vacunen. Había mucha gente haciendo de TikToks vacunen. de que era una vacuna en especial, en específico, de que yo antes de la, no sé si era la Pfizer o cual, yo después, ya acá de que todas decían que les habían crecido. Pero sí, quién sabe. No ¿Y a ti cuál, cuál, cuál te tocó? Eh, ay, no recuerdo, es que yo me la puse hace demasiado tiempo. Yo ya tengo hasta cuatro. Ah, ¿en serio? <ríe> sí. Es que tú también te la pusiste en Estados Unidos y en México, ¿no? Sí, es que me la puse en, no, en México no, me la puse en mi trabajo. O sea, fue obligatorio, básicamente. Ah, ok, ok. Allá en Estados Unidos. Bueno, vamos a invitar a Good Guys Japan para que nos acompañe esta noche, porque el cubo que iba a entrar, que iba a venir a la transmisión, pues no pudo, se supone, fíjense que se acaba de enfermar de, de esa enfermedad que les digo y que no quiero ni nombrar porque la, la odio, la detesto, no solamente porque no me guste, sino porque ha hecho en muchas personas pues mucho daño esa enfermedad, tanto mental como físicamente y también se ha llevado a muchas personas. Entonces, ¿Qué enfermedad? Pues no esa era crees. la pandemia. Sí, ya. ya, ya. A Entonces, no va a venir porque está enfermo. Pero mañana, sábado, dice que ya desde su casa ya va a estar con nosotros el cubo y nos va a platicar sobre los exploradores paranormales. Y él dice que los exploradores paranormales hacen fakes. Y yo le quiero proponer que hagamos eh, que demostremos cómo hacen fakes los exploradores paranormales. Pero eso será mañana. Es que justamente, fíjate, cuando, con todo lo que decía el tipo este, me daba hasta la impresión de que él se cree su mentira, o sea, sí. parece que él se lo cree, entonces fue inevitable para mí pensar en que así empiezan los cultos, o sea, son gente, en verdad, y aparte del hecho de que te siga tanta gente y tú estés mintiendo, creyendo tus palabras a pesar de que son falsas y contagiando a toda la gente de esta mentira, es peligroso, o sea, hay más es que son, son. Es, son muchas personas. Por eso yo no quise discutir más, porque es, son personas que se creen sus mentiras y las defienden. Y es como, ¿por qué no puede ser honesto? A mí me pasó con Jaime Maussan. O sea, yo pensé que Jaime Maussan era una persona que sabía que estaba mintiendo, pero cuando lo conocí en persona, seguía hablando de ovnis y, y, se, y de, seguía diciendo mentiras sobre los extraterrestres. Y fue como, no, yo pensé que, que sabía y que, que tenía un plan malevic, ma, ma, maléfico y que era nada más para ganar dinero, pero no, el señor sí habla sobre los extraterrestres, sobre los ovnis y habla de una forma, o sea, muy real. Entonces es como, pues ya lo traen dentro, ¿no? Ya, ya es como algo de ellos y es difícil, obviamente, que, que los puedas hacer cambiar de opinión ¿no? O que, o que sean honestos que yo creo que ahí es donde se ridiculiza todo el fenómeno o sea el paranormal la ufología cuando hay gente esté como ellos o sea mintiendo o intentando demostrar algo con pruebas evidentemente falsas porque yo sí creo que exista algo más allá que nosotros sí creo en estas cosas pero cuando veo a gente como el tipo de ayer o como este gente que, que se supone que investiga esto y nada más te muestra mentiras diciendo estas cosas como que sí me, me da para abajo un poco y es donde entiendo que haya gente que no crea en esto sí exacto cuando yo tengo que lo de mausan él estaba hablando sobre sus momias de nazca unas momias que tenían los dedos muy largos y demás que todo fue mentiras eran momias que hicieron allí que se las vendieron y las defendía a capa de espada o cuando defendía su fotografía de un extraterrestre que estaba momificado y que alguien le había pasado la fotografía y que después resultó que era un niño momificado y que estaba en un museo en Estados Unidos y ahí se le vino al teatro abajo y es como, lo defendió tanto y cuando demostraron que Maussan estaba defendiendo algo que era mentira, fue como uh, lo, lo, se, se hundió mucho más porque él estaba dando conferencias sobre ese extraterrestre cuando le demostraron que la foto era, Había sido tomada en un museo En Estados Unidos ¿Y sabes qué? Lo peor es que aunque les muestres Así con pruebas de que esto es mentira Por esto y por esto y buenos argumentos Ellos, el único argumento que van a tener Es decir, no es cierto, es verdad Y ya, como el tipo de ayer que su único Argumento era ese, como que no Si es, es, sí es verdad, y ya O sea, no te decía ni por qué, ni cómo, ni nada Nada más decía de que no, sí es porque eh, Y ya nada más era eso, o sea, en realidad Nada más, no estaba diciendo nada nada más estaba hablando sin decir nada sí no a mí me pareció también así como irrazonable irracionable que dijera porque yo le dije si ya encontraste algo por qué no lo sigues investigando y dijo a, a mí ya no me sorprende nada por eso voy buscando más entonces eh, lo que hace es un show lo que hace solamente es hacer transmisiones a él en realidad no le importa eso de la temática de lo paranormal oye lo que me dejó <ríe> pensando también es eso que decía de las brujas o sea ¿Él quiere perseguir a señoras normales, así, que están haciendo sus cosas? O, que, pues dijo que, que no las alcanzaba. O sea, pero va y persigue señoras. <risa> es lo que hace, o que, o, yo no entendí eso, o sea, porque decía, es que son, las brujas son personas, son señoras que están ahí. O sea, ¿él era lo que quería hacer, ir a perseguir a estas señoras? Pues sí se supone y que cuando, pero que cuando las persigue no las alcanza. Ay, no, bueno. Ya, ya ni, <risa> ni vale la pena hablar. De Bien, este, vamos a invitar a Good Guy Japan, vamos a iniciar la transmisión, viendo que nos ha mandado al, al WhatsApp, recibiendo sus llamadas telefónicas. Eh, vamos a ver si quiere Good Guy Japan. Eh, ¿tú, tienes, ¿Tú tienes su, su WhatsApp, este, Melissa. Sí, deja, ah, me acaba de mandar un mensaje, déjale paso el link. Sí, porfa, porque yo no le puedo contestar porque estoy ocupando el teléfono en la transmisión, entonces, para que le dijo. pases... El, el link y que se una con nosotros al chisme. Hoy que es viernes que, pues mucha gente los viernes sale a divertirse y todos los que estamos aquí parece que somos eh, antisociales, que ya no tenemos amigos y que nos unimos por la transmisión porque ya no salimos en, a, a divertirnos. La verdad, fíjense, tanto que me reclaman que yo salía en, en época de COVID, otra vez ya dije esa palabra maldita, este pero yo no salgo a los bares, yo no salgo a los antros, no salgo a divertirme. Las fotos que yo subía en mi página de Facebook era de, del trabajo que estaba realizando sin personas, porque a lo que fui, fui a panteones, fui a cuevas, fui a lugares abandonados, fui a lugares históricos en donde no había personas, pero bueno, no lo entendieron. Y, y se hizo una religión esa y por eso cayeron los trolls. Y yo creo que también porque precisamente pues un, uno quiere que, que les contestes, y, y yo quisiera contestarles a todos, gente, la verdad, porque cada uno es importante, a cada uno lo, lo aprecio, no los conozco, pero cuando ustedes me encuentran en algún lugar, me hablan como si fuéramos grandes amigos, y entiendo el cariño que, que, que hay por medio de estas transmisiones, pero no puedo responderles a todos, y sé que a veces cuando alguien te habla y no le contestas, empieza así como, como que algo en tu corazón que pegó y... <risa> no me quiso contestar y, y empiezas a odiar a esa persona porque me ha pasado, no no he odiado a nadie pero sí luego de, de pronto amigos o amigas que tengo que están transmitiendo ¡Hey, hola, ¿cómo estás? y no me pelan, no me contestan y es como ¡Pinche, ya no le voy a hablar! Se lo odio, oye, espera es que puse este mensaje aquí porque dice, Omar nunca atacaba a ninguna bruja, la respeta, no la sigue para las... ¡No puedes andar siguiendo a la gente! ¡Punto! O sea, está mal. ¿Qué clase de respeto es estar siguiendo a alguien con una cámara para grabarlo? Súper, terriblemente mal. O sea, solo quería decir eso. Sí, si sí, no es un fenómeno paranormal, entonces, ¿para qué sigues a personas, no? Oye, tú estás ahí bien normal y que llega un viejo a grabarte, a seguirte, qué miedo, no, no, no. Imagínate que, que Melissa de pronto esté haciendo un ritual sobre la luna, sobre que va a poner algo a la luz de la luna y que se vaya ahí al cerrito y que lo vaya a poner y que de pronto llegue, sí, aquí está una bruja, una bruja maldita bruja vanga <risa> que te empiece a grabar y tú ahí de qué señor qué le pasa déjeme en paz Uy, es que no no no no no no no hay en ningún escenario eso es correcto en ningún escenario eso está bien o sea mal feo bien vamos vamos a empezar la mano peluda mano peludona para que se enojen más en esta mano peludona aquí se respira el miedo Luego, fíjate, bueno, ya, ya no voy a dejar de hablar de estas personas. <risa> es que me pusieron Desahógate, ahí, Ajá, sí. me pusieron que, que le estaba copiando a los originales y ahora y me etiquetaron a la medioteca que son como los que se quedaron con la mano peluda. Y, y es como, no, no le estoy copiando a los originales, es una parodia de, de, este, de Juan Ramón Sáenz. Y antes de Juan Ramón Sáenz estaba el, el otro señor. Entonces, este, no me acuerdo cómo se llamaba el otro señor, que ya también falleció, falleció recientemente. Pero ha, han pasado muchos en la mano peluda. A mí incluso me llegaron a hablar de la mano peluda y me querían invitar para que formara parte del equipo. Pero pues yo dije, no, yo no, no tengo nada que hacer en la radio. No, no, no estaba haciendo las transmisiones como ahora las hago. Y dije que no, pero ahí tengo. Ahí tengo algunas conversaciones que me hablaron sobre precisamente la mano peluda, pero la gente no sabe. Ahora lo saben. Ahora no saben. ¿Qué te dijo Good Guy Japan? Pues ya le mandé links, según yo, a ver, Jadeo. Ah, muy bien. Sí, ah, se lo Rubén. mandé sí, Exactamente sí, sí. Rubén. Rubén. Rubén, Rubén, Rubén era Rubén García Castillo, era el de la mano peluda y después entró Juan Ramón Sáenz. O sea, toda la gente conoció la mano peluda por Juan Ramón Sáenz, o sea, en su mayor apogeo o la mayor fama fue con Juan Ramón, pero Rubén estaba antes que Juan Ramón Sáenz y ya era la mano peluda. Pero, eh, pues sí, aparte se me hace ridículo decir que le estás copiando algo, o sea, hay mucha gente haciendo este tipo de contenido, no es como que todos pero, están copiando algo. Pero aparte es súper lógico, ¿no? <coughs> Súper lógico que si se llama la mano peludona es porque estoy haciendo referencia a la mano peluda. Sí. <risa> sí, es que hay gente que no tiene ni sentido común, ni sentido de, de la obviedad. De, lo, de la obviedad y del sarcasmo. Ajá. O sea, eso, eso, eso es tremendo, ¿verdad? Porque hay gente que no entiende el sarcasmo. Y Yo a, hice... a, mí, ¿Sí? ¿A, a sí? mí... A mí parece que eso ya es de una deficiencia mental muy grande, porque... Ay, en serio, ni aunque se los expliques, hay gente que no entiende el sarcasmo. Sí, sí, puede pasar como deficiencia, fíjate. Yo hice un video justo hace poquito de, mmm, de la película de Spider-Man. Pues ya me imagino que todo el mundo la vio, ¿no? Uh -huh. Sí, bueno. Mi video era un video diciendo, o sea, de que yo estoy viendo la película de, de Avengers. Y no sé quién es este vato, porque nadie está hablando de esto. Y yo estaba grabando a Tom Holland, así de que, ¿quién es él? ¿Sabes? Por lo del final de la película. Sí. De que alguien que me diga quién es él. Y había gente bien enojada como, ¿cómo no vas a saber quién es él? Así como... <risa> <risa> <risa> y pues era un chiste nomás de que si habías visto la película, obviamente lo ibas a entender, ¿no? Ajá, ibas la... a sí, aparte es obvio, es o, obviamente... Este, no, es que no sepa quién es O sea, no es necesario tampoco Ser tan, tan inteligente para saber Que es un video de chiste Sí, o sea. ese es sarcasmo nunca Me ha funcionado Quise ser sarcástico en Twitter Quise ser sarcástico en Facebook Y, y recibo puros malos comentarios Y dejé de, de ser sarcástico porque... No, es que ya no se puede Porque luego también pierdo el chiste tener que explicar Exacto. No, mira, es que es esto Y yo que ay, qué hueva O sea, porque tú no entiendes y ya Fíjate que cuando, cuando empecé a usar sarcasmo, empecé a hacer doble sarcasmo porque ponía sarcasmo y ponía eh, uno, uno y dos eh, como respuesta para la gente que sí sabe de sarcasmo, le ponía algo cortito y para la gente que no entiende el sarcasmo y le explicaba todo el chiste así con, <risa> con muchos detalles y la gente se reía mucho porque decían yo soy del uno y, y este es del dos y así se... Se, se decían porque ponía las dos respuestas para que la gente que no entendiera el sarcasmo Entendiera el chiste, pero lo hice por un tiempo y después dije, ay ya, qué <risa> Es que ya tiene que ser así Oye, pues quién sabe, Good, good Guy Japan ya le mandé eso y no me dijo nada Bueno, vamos a empezar nosotros, vamos a ver qué tenemos ya en la, en la bandeja de de los mensajitos en WhatsApp, si no nos pueden llamar por teléfono y nos pueden contar sus historias en la mano, peludona. A ver, me mandó, si ¿sí es ese, pues sí, yo con ese entré. A lo mejor no, mira, te mando, a ah, ¿te lo mando otra vez? Yo me metí, ah, pues pues le ese. mandé con el, el que tú me mandaste, con ese, literalmente le piqué y entré aquí. Ah, pues sí. ¿Sí a lo mejor se está poniendo su máscara, ya ves que es incógnito. Sí, es incógnito. Ah, hubo gente la vez que transmitimos con él uh -huh. que me dijo que sabían quién era. ¿Ah, sí? Sí, yo de que qué, yo ni ni siquiera yo sé quién es. ¿Cómo, ¿Cómo es? Sí, ¿cómo es eso? Bien, gente, vamos a empe empezar la transmisión. Ya estamos en YouNow, estamos en TikTok y estamos en Facebook y YouTube. Vamos a empezar esta transmisión como todas las noches, eh, conociendo las historias paranormales que nos han mandado, contestando sus llamadas. Y, y pues yo no dejo de verme mi cuerno que me está creciendo aquí ¿me está ¿Te salió creciendo? un grano? Sí, ¿tú crees? ¿Por qué crecen <ríe> los granos, Melissa? Si ya tienes más de 25 años Oye, pues es lo mismo que yo le pregunté a mi, a mi dermatólogo la otra vez, de que oye, ya o sea, yo ya viví, he vivido muchas cosas o sea, no me puede fregar la vida de esta manera de que ahora me sale un grano qué te dijo? Pero, pues por estrés, muchas veces es el estrés lo ah, peor bueno. es que como nuestro cuerpo ya no genera muchas cosas, como en la juventud, bueno, tardan más tiempo en quitarse. Ah, tenemos una llamada. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Eh, Rigel Rodríguez de Aguascalientes. ¿Qué tal, mi hermano? Un abrazo hasta Aguascalientes. Rigel, ¿dices? Sí. Muy bien, mi hermano, platícanos, ¿qué historia nos quieres contar? Oye, qué chido que entró la llamada, porque ya había tratado de marcar antes y nada más no. Pero qué chido, qué chido. Pues aquí estamos, mira. Qué bueno que llamaste <ríe> Eres la primera llamada de la noche. Ah, qué va. Me siento especial. <ríe> claro que sí, mi hermano. Cuéntanos. Eh, bueno. Tengo dos. No sé si se puedan las dos o solamente una. A ver. Pues, pues, si, es, si son cortitas, pues las dos. Una es cortita y la otra sí es un poquito más este, detallada tú, tú platícanos y ya vemos ok eh, normalmente yo trabajo en la noche eh, trabajo en bares de aquí de la ciudad entonces en una de esas ocasiones yo llegué tarde a mi casa y bueno a la casa de mis padres y estaba mi hermano estaba en la sala viendo televisión entonces yo nada más llegué y me puse a hacerme cenar eh, y en eso, mientras yo estaba en la cocina, la cocina comunica con la sala y el área de la televisión. Mientras yo estaba en la cocina, yo nada más escuché que se quejaron y volteé. Hay un ventanal grande en la parte de la sala que da completamente hacia la, hacia la calle entonces yo nada más escuché que se quejaron y de volada mi mente perversa dijo, ay, pues mi hermano ya empezó a ver este eh, canales de las 12 de la noche, ¿no? En, en los cuales se pasaban diferentes eh, tipo de contenidos completamente eh, para eh, adolescentes este, o adultos. Y yo dije, ay, este canijo ya se puso a, a ver algo así. Y volteo, y, en el, y sobre el ventanal afuera se vio pasar una figura. Y después de ver la figura, volteo con mi hermano, que estaba sentado en uno de los sillones, y se me queda viendo. La figura y esta. Decide, ah, no. no, no, no. Tu hermano. Mi hermano se me quedó viendo. Ajá. Ajá. Y le dije, ¿lo escuchaste? Y me dice, sí. Y dije, ¿Qué fue? Me dice, no sé, yo nada más vi que pasó alguien. Y en eso los dos en corto nos salimos, abrimos la puerta y no había nadie. Eh, en la casa de mis padres está cerca de una esquina, es la segunda casa después de la esquina. Volteamos hacia el lugar más largo para la otra esquina y no había nadie. Y después de eso nos fuimos en corto para la esquina para ver si había pasado alguien hacia abajo o hacia arriba de la calle. Y no había nadie. O sea, y fue y como, como, como la queramos. llorona. ¿O cómo eran los gritos? Ajá. A ver, hazle cómo le hacían los gritos. Uh, eran quejidos. Eh, de hecho, ni siquiera se escuchó palabra. Fueron nada más quejidos, pero vimos, vimos la silueta pasar. Y ya cuando nos salimos y empezamos a ver... Si había alguien en, en los alrededores, no había nada. Y eran, o sea, son, son distancias muy largas como para que una persona se haya podido esconder. No hay en dónde se puede esconder. Oye, pero dices que los quejidos eran como si estuvieran haciendo sus cosas, ¿no? Uh, sí. O sea, pasaron quejanos se pasaron eh, más o menos un. Uh... Ah, bueno. Eso no, ahí, era, no era tanto ahí. de gozo. Mm, o sea, era más o menos como lo que tienes ahorita de fondo, Ajá, pero ah. sin palabras. Ok. Y este y fue fue lo primerito que a mí se me, se me ocurrió, ¿no? Pues ya está viendo así como contenido para, para otro tipo de edades diferentes. Pero, bueno, obviamente ya éramos mayores de edad, los dos. Pero sí se me hizo raro, se me hizo muy raro. Y más porque cuando salimos, no había nadie. No había absolutamente nadie. Checamos en todas las direcciones y no había ni, ninguna persona ni caminando ni nada. Y algo de lo, de lo más este extraño, pudiéramos decirlo, es que cerca de la casa antes había un arroyo. Entonces, de volada nosotros eh, lo vinculamos con la Llorona. Sí. Porque sí fue algo así como que muy, muy, muy parecido a los quejidos de algo así. Y, y dices sí, que o sea, cuando él, sales... Pero no. La silueta pasando por la calle y, y escuchar el, el quejido y todo esto, sí nos puso así como que, ¡ah, caray! ¿Y qué hora era? A la defensiva. Eran más o menos como las 2 de la mañana. Las 2 de la mañana y nunca habían escuchado algo así en su casa. No. O sea que sí tuvo bueno, que haber hermano, sido algo, ¿no? Mi hermano no, yo desde chiquito he sido muy perceptivo, pero mi hermano no. Y fue lo que se me hizo raro que también mi hermano lo haya escuchado. Sí, fue como algo que, que pudo haber ocurrido, pero no, no sabemos si son fantasmas y si, si qué es eso que se escucha de pronto, como tú mencionas, salieron y no había nadie. Y hubiera estado Nadie. buenísimo que hubiera una cámara de seguridad, ¿no? Como para poder revisar, porque ese tipo no, de cosas son las que... Te estoy hablando, te estoy hablando de hace ya un, un buen de años. Ah, ya tiene muchos años. Sí, tiene más o menos como unos, ¿qué serán? Unos 12 años, si no es que más. No, pues sí. En aquel entonces las cámaras de seguridad eran demasiado caras. Sí, sí, ¿no? Y ahorita ya, ya es más común que las casas tengan cámaras de seguridad, pero sí, tienes razón, no había muchas. Sí, ¿no? Y era era así como que, pues, de barrio rico, ¿no? Sí, claro. y de las. Tenerlas. ¿Y la segunda historia también te pasó ahí en tu casa? Eh, sí. ¿Cómo sí, fue la, esa? la segunda historia también. Eh, mucho tiempo antes de que mi abuela falleciera, estuvo viviendo con nosotros estuvo ahí en la casa porque pues mi mamá era la que la cuidaba y, y nosotros también por estar tiempo en la casa también nosotros nos hacíamos cargo de mi abuela pero fallece mi abuela y más o menos como los tres meses después de que falleció se empezaron a escuchar ruidos ruidos que nada más yo estaba escuchando pero que después otras personas me dijeron que también los habían escuchado eh, de el cuarto de mi abuela, yo llegué un, un día, más o menos como a las 12 de la noche, y me, me preparé un cereal con leche. Y estaba cenando, mis papás estaban de viaje, mis papás estaban en Guadalajara. Se habían ido a conseguir material para, para la tienda de, de mi madre. Y este, estaba yo solo en la casa. Ya mi hermano estaba estudiando en el DF, eh, yo venía llegando de, de alguno de los trabajos y pues me hice un cereal. A partir de hacerme el cereal, me puse a comer y empecé a escuchar ruidos en donde mi abuela se quedaba, porque era un cuarto que está a tres metros de donde está este, la sala, bueno, el comedor. Y al principio nada más se escuchó que se abrió la puerta y que pasaron al baño. El baño está completamente al siguiente cuarto de, del, del cuarto de mi abuela. Se escucha que se abre la puerta del cuarto de mi abuela y que se cierra la puerta del baño. Y yo me saqué de onda. Dije, no, esto yo lo estoy alucinando. Seguí cenando. No le puse mucha importancia. Eh, Después, como a los tres minutos más o menos, se escucha que el baño se abre y el cuarto de mi abuela se cierra. Y entonces fue cuando yo dije, ah, caray, algo aquí está pasando. Me levanté y fui a revisar tanto el baño como el cuarto de mi abuela. El cuarto de mi abuela normalmente estaba abierto, porque mi abuela ya no, ya no estaba ni en este mundo ni en, ni en la casa. Y normalmente sí. estaba abierto y ahora estaba cerrado. Y me saqué de onda y dije, ah, bueno, eh, me voy a olvidar de esto que acabo de escuchar y voy a seguir echándome mi cereal. Sí. Y después de eso se empezó a escuchar que, que rasgaban, así como la puerta, eh, se escuchaban arañazos en la puerta y se calmaron porque yo grité. Yo grité, ¿qué pasó? ¿Qué Sí. y se calmaron se escuchaban arañazos ajá después de eso se escuchó un velcro como, como cuando des cuando como despegas algo quitas un velcro. Ajá. ajá. mi abuela tenía muchas maletas muchas bolsas en donde cargaba toda su ropa que tenían velcro entonces cuando escuché eso yo dije ¿Ah, pues igual y puede ser mi abuela ¿no? Y después de ese sonido, se escuchó una, una envoltura de un dulce. Como si estuvieran destapando un dulce. Ajá. Y mi abuelita, por ser diabética, le teníamos prohibidos los dulces, pero siempre se escondía para poder echarse un dulce. Entonces yo dije, ah, caray, a ver, algo aquí está pasando. Me volví a levantar. Volví a ir al cuarto, otra vez, yo había dejado la puerta cerrada, no tiene ningún juego la puerta, o sea, no está caída para un lado para que pudiera hacer eso, y la puerta otra vez estaba emparejada. En cuanto la abro, y no vi a nadie, de volada agarré el celular y le marqué a, mí, a mi mamá, y le dije, ¿sabes qué? Está pasando esto, esto y esto... Y hasta ahí, o sea, no le digas a nadie, no le digas a mi papá, porque mi papá también era muy, muy, este, eh, muy, ah, sí, la, perdón. ¿Receptivo? Ah, bueno, él, él, él también escuchaba y veía cosas. Este, no le digas nada a mi papá. Me dijo mi mamá, está bien, eh, súbete a tu cuarto, mi cuarto está en el segundo piso. Bueno, cuando vivía con ellos. Me subí y ya no me salí. No se manejó ninguna plática de esa índole de lo que me había pasado porque yo le había pedido a mi mamá que no le dijera a nadie. Y mi mamá ya sabía desde de antemano que yo veía cosas y escuchaba cosas. Y nunca dijimos absolutamente nada hasta que una prima llegó a vivir con nosotros. Sí. Y llegó, ella es de de un poblado de Zacatecas sí. y estaba estudiando en la Universidad Autónoma de Aguascalientes entonces para que le quedara más, más cerca el trayecto a la universidad se quedó a vivir eh, con nosotros en la casa de mi madre yo todavía me daba mis vueltas y una vez llegué en la noche y estábamos cenando llevé eh, unos tacos y ya nada más le dije oye, vente, vamos a cenar yo ya sabía que ella estaba ahí. Ella nos pusimos a cenar y me dice, oye, el otro día escuché algo bien raro. Y le digo, ¿qué escuchaste? Ella se estaba quedando en el cuarto donde se quedaba mi abuela. Y le digo, okay, ¿qué escuchaste? Me dice, no, pues es que yo estaba acá en la sala y estaba cenando eh, unos días antes, una semana, semana y media, algo así y estaba cenando, y escuché un velcro y escuché un dulce, y que se abría y se cerraba la puerta, pero ya no pasaban al baño, simplemente se abría y se cerraba la puerta. Y ya fue cuando, cuando yo le dije, mira, a mí me pasó esto, pero ya fue hace un buen rato, pero se me hace raro que me estés platicando exactamente lo mismo que a mí me pasó, cuando a ti te está pasando. Y no le quise decir que el cuarto en donde se estaba quedando era el cuarto de mi abuela. Porque, pues sí, se iba a sacar de onda. Pero me platicó exactamente lo mismo. Estaba cenando, se escuchó que la puerta se cerró. Y luego después de un rato se escuchó como un velcro despegándose. Y luego después de un rato se escuchó un dulce. O sea, lo y mismo. Y luego después se escuchó otra vez la puerta. Ajá, lo mismo. Ok. Y yo le dije, bueno, esto fue lo que a mí me sucedió a ti te sucedió más o menos lo mismo no se había sacado de plática absolutamente para nada con la familia y mucho menos con primos que se están quedando con nosotros pues para no asustarlos no para, no, para que no se sientan incómodos pero sí fue una de las cosas de, de las tantas cosas que que hemos compartido no solamente mi prima y yo sino también este otro primo y yo, y mi papá y yo también hemos visto cosas eh, muy parecidas bueno, mi papá, que en paz descanse pero pero nunca, nunca se hablaba de eso, ya hasta que salí el tema, y ya era así como que ah, yo también lo escuché o yo también lo vi órale, ¿habrá sido el fantasma de tu abuelita? pues yo creo que sí porque sí estaba muy apegada a, a nuestra familia. O sea, mi mamá es la más grande. Sí. Mi mamá es su hija más grande. Entonces, también estuvo como tres años viviendo con nosotros. Este... O sea, estuvo mucho tiempo conviviendo ahí en la casa junto con nosotros. Muy bien, muy bien. Pues a lo mejor sí pudo haber sido el fantasma de tu abuelita, a lo mejor en alguna otra ocasión se hace otra vez escuchable. Eh, yo digo que para que se salga del espíritu, también es de que remodelen esa habitación, que no tengan cosas que antes tenía ahí tu abuelita, en esa habitación y todo eso, a lo mejor así termina por, por ya no estar en este plano. De hecho eso ya se hizo y dejó de... Dejaron de pasar este, ese, ese tipo de cosas porque mi mamá guardaba ropa suya, pero ya la ropa ya se repartió entre la familia, este, de los abrigos que mi abuelita tenía y que mi mamá estaba guardando porque, por lo mismo de que vivió con nosotros mucho tiempo, eh, mi mamá hubo un momento en el que dijo, ya no quiero tener esto, eh, me voy a quedar con algunas cosas, pero, pero no con todo su guardarropas. Y sí. este y se empezaron a, a repartir abrigos y chamarras y así cosas no muy bien y este hace poco hubo una remodelación en la casa en toda la casa y de hecho ya cambió la cama ya eh, antes era una cama este matrimonial ahora hay una cama individual ya los muebles no son los mismos este o sea sí se cambiaron muchas cosas y a partir de eso yo ya no he vuelto a escuchar, aunque yo no vivo con ella, yo tengo aparte mi departamento, pero de las veces que voy, eh, ya no he escuchado absolutamente nada, antes era, era más o menos constante. Bueno, gracias por contarnos tu historia, mi hermano, ¿de dónde dices que eras? De Aguascalientes, de ah. acá de la calle del terror, donde tú viniste a investigar. Ah, mira, de la calle del terror, sí recuerdo muy bien. Muy buena historia esa de la calle del terror, me tomé una muy buena foto y lo recorrí en la madrugada, así que lo recuerdo con cariño. Pues te mando un abrazote mi hermano, ubico muy bien dónde vives entonces. Muchísimas gracias Ox, y pues bueno, fue suerte que haya entrado la llamada, porque te digo, ya había tratado de marcar varias veces más y no más no. Sí se puede, sí se puede, o sea, la gente también que ha estado intentando y no ha podido... En algún momento sí sí vamos a poder responder sus llamadas. Gracias, mi hermano. Ok, ahí tengo muchas más, pero ya en su momento te las contaré. Dale pues, mi hermano, saludos. Sale, muchísimas gracias. Bye. Ah, caray, no, no, me, no me di cuenta, pero fueron 18 minutos de llamada. Sí, estuvo muy estuvo larga la llamada. Ya me sentí mal, a, a mi novia no... No le hablo ni cinco minutos, no puede ser que esté recibiendo llamadas de un tipo, 18 minutos. ¡Qué grosería! A Andrea, vamos a hablar esta noche, 30 minutos para no sentirme mal, te quiero. Este, primero que nada, pues dale una bienvenida a Good Guy Japan, mi hermano, no te estamos quitando el tiempo, ¿qué hora es en Japón? ¿Qué onda, brother? Mira, aquí son las 2.25 de la tarde y pues gracias solas por invitarme de nuevo aquí a tu espacio un saludo a melissa que ya hemos compartido varias veces pues aquí aquí andamos bueno, compartido momento. varias veces ya ya hemos compartido varias veces no solo ir? en este canal sino en otro ahí, Ah, ido a... hecho transmisiones sí, ah, ¿sí? parece que el pan y el vino y... no ya tengo que ir de hecho si sí quiero ir a japón sí aunque fíjate que me da miedo me da un poco de miedo. Muy bien, entonces, este, pues gracias por estar acá, Judge Japan, que nos acompañes, felicidades por tus 100 mil suscriptores, y pues vamos a escuchar historias paranormales, ¿no? Y la, lo que nos, nos manda la gente para que nos dé tu opinión también. Claro que sí. Adelante. Melissa, tengo un mensajito para ti de el tío Droid. dice que si le puedes mandar un saludito, por favor, el tío Droid. Eh, el Tío Droid. El tío Droy. ¿El tío Droy? ¿y dónde, ¿Dónde le está diciendo eso? Eh, pues aquí mi WhatsApp personal, porque mi, el tío Droy es mi colaborador, es mi editor, es mi manager. Es ¿Ah, mi ¿En serio? Uh -huh. oh, hola, bueno, un saludo. Un beso, un abros, abrazo. <risa> abrazo al tío Droy. Entonces, cuando vengas, lo no vas a conocer al tío Droy. Oye, yo, yo quiero ir en enero. Oye, es enero, ¿no? Digo, ya es enero. O sea, sí, por eso. Yo estoy esperando nada más no, este La confirmación Sí, pero yo quiero ir en enero O sea, antes de que se acabe enero No, es que tengo que pagar 5 mil pesos a Omar Cruz Y quieres que en enero Ay, no. Vamos a esperar a que la gente Nos mande superchats Y hacemos una transmisión en enero Que la gente dé pero... superchats, así como Good Guy Japan ¿Verdad mi hermano? haciendo sea... que echen ahí el superchat para que también melissa venga aquí a Japón para que salga para el boleto de, de melissa porque está ansiosa de conocer esta colección, está ansiosa de dormir al lado de Regan al oh, lado claro. de Dolly, la que mueve los ojos en vivo, eh. está ansiosa melissa así que apoyen, apoyen con los superchats para que salga, y también para el boleto de Ozla también, pues por qué no brother, para verte por acá Yo estaba pensando si de ese país no estaba este, excluido, pero no, sé, a ese país si sí puedo ir. Oye, y eh, si va Melissa, ¿dónde la llevarías? Mira, Melissa, la estaríamos llevando un paseo por el bosque de los suicidios. Eh, no, hay, hay tantos lugares aquí que místicos, tantos lugares que también yo quiero conocer que todavía no he ido. Eh, Podrían que, hacer un campamento en el bosque de los suicidios. Oye, si quiero ir al bosque de los suicidios, me da miedo, ¿sabes qué? Porque... Ya ves todas estas películas en donde toda la gente que va, viaja a un lugar de Asia termina en la cárcel <ríe> en condiciones, <ríe> en condiciones ah, claro. horribles. Y... ¿Eso, viste, preso en el extranjero, viste. Sí. Viste mucho preso en el extranjero. Sí, que yo digo, soy la clase de persona que por algún motivo terminaría, o sea, por un error, obviamente, de, de repente terminaría ahí presa. Fíjate sí. que en preso en el extranjero todos los que terminan presos. Terminan por andar consumiendo sustancias ilícitas. No, pero también por otras cosas, ¿no? Por, ex, por explosivamente rubia, ¿no? ¿Qué? No, ¿no? No, no, pero siempre son condiciones bien feas, a veces hasta ni la cuentan, ya la gente la matan ahí y todo. Por eso además de que por ahí yo escuché que Oslak dijo que Melissa trataba de conquistar al mundo, los blancos tratan de dominarnos, a ver la qué pasó ahí. ¿Para qué le dices? Eso lo digo cuando Melissa no está. ¿Es en serio? ¿Eso estás diciendo? Ahora entiendo todo. No, Bill, falsedad, claro que no. Ya pues lo mi... tenemos conquistado. Ay, Dios mío, Santo. Ya lo tenemos conquistado. No queremos conquistarlo. Ya lo tenemos conquistado. Fuertes ya declaraciones. Se sabe. Ay, se sabe desde hace mucho. Muy bien, entonces. Por cierto, Ozlak, mira quién nos acompaña Ahora aquí, este, seguramente la querías ver. Ve nada más. Órale, parece a una de mis tías cuando se <risa> despierta toda cruda. Toda <risa> desgreñada, toda ella? recién amanecida. Nada no, no es cierto, es la, la muñeca de Vacaciones <risa> de Terror. ¿Vacaciones de Terror? ¿Melissa, no has visto Vacaciones de Terror? No. ¿Melissa? Melissa, vamos a hablar muy seriamente tú y yo. ¿Cómo que no has visto Vacaciones de Terror? Tengo una lista larga de películas de terror que tengo que ver. Esa ya está en la lista. Pero, a ver, ¿me pueden dar una introducción? ¿Topas a Pedrito Fernández? Sí. ¿Topas a Tatiana? Sí. ¿Topas a Julio, Julio Alemán? No. No, pues es una película muy vieja, muy este, chistosa, la verdad, pero de, ya se hizo de culto la, la Vacaciones de Terror, puede ser la película de terror de más culto en México. Oye, y la, la muñequita esa mataba gente entonces, o que sea. Movía los ojos, ¿verdad, Good japan Así es, moví a los... así que no me vais a decir en esta transmisión, Melissa, por favor, que si está mueve los ojos, porque esta tampoco mueve los ojos. Ah, ya me acordé que la otra movió los ojos, ¿verdad? Sí. Sí, fue Cuéntalo. en un en vivo así como este cuando la mostré a Dolly y pues ahí quedó el video. No sé, o sea, mucha gente dijo que pudo haber sido el efecto de, de las luces, que de los relámpagos que pongo aquí. Muchas cosas, pero bueno, ahí está, hasta le hice el zoom y se ve la, la pupila cómo se, se mueve, o sea, si fue un efecto de luz, hasta ahí por ahí hay gente que dijo que era de pilas y que, que tenía una palanca, un botón animatrónica, pero pues no, no, para nada, este, esa no mueve los ojos ni nada. Bien, mira, Ezequiel 88 dice, quiero preguntarle a Good Guy Japan, que es el único programa que me van a contestar sin la mentira. ¿Qué pasó con Chávez? ¿Esa película es una mentira o es verdad? Mira, respecto a Charles, esta fan movie que se está haciendo eh, por un americano, esta película, eh, mira, hay mucha controversia, es una fan movie que comenzó hace un año y medio aproximadamente, y eh, es, al principio esta persona solicitó donaciones, vendió muñecos, hizo varias cosas por ahí, hasta la fecha no ha salido la película, pero ya está hecha, supuestamente ya va a salir en este año, de hecho esa película es del doll que tengo aquí, Aquí sentado a, a mi izquierda, este. Pero sí, va a salir esa película este año. Es una fan movie, obviamente. Y pues por ahí ya están en... La, hay una página de Facebook de Charles. Así que la esperen ah, pronto. ¿y ¿Dónde va a salir? La la salir? Es una fan movie nada más. ¿Dónde sale la película? ¿La van a subir a YouTube o algo la así? La van a subir a YouTube, así es. ¡Uy, qué padre! Nos Ahorita los trailers sale, están eh. ahí en, en YouTube, están dos trailers, ahí si la buscan nada más como Charles Fan Movie, trailer, está ahí, está muy bien la película, aunque mira, eh, la gente que no donó ni nada, este... Veo que le tiran mucho, ya ves que los haters, donde quiera, ahí levantas la piedra y ahí salen los niños rata. Sí. Este, tiran haters que por qué no ha salido, que por qué, qué rápido, pero pues sí, sí va a salir esa fan movie y va a estar muy interesante. Con que vean el tráiler se van a dar una idea de, de lo que es. Eh, ahí está como Charles Fan Movie. Muy bien, pues ahí está la película de Charles. Jesús González nos mandó 20 dólares para pagar la deuda. Gracias, Jesús González. <risa> Gracias a la gente que me está apoyando porque sí hay que pagarle a, a Omar Cruz para que ya no diga que le debo, que ya no tenga ningún otro, otra forma de, de hacerme sentir mal. Entonces ahí está, Jesús González nos manda 20 pesotes o 20 dólares, no sé qué sean, para eh, pagarle a, al buen Omar Cruz. Bueno, Brujita, ¿todo bien? Gracias al señor Camisa. Bueno, vamos pues a ver qué tenemos aquí en la, en la, en la pantalla del WhatsApp vamos a poner esto para acá ahí estamos los tres y vamos a ver qué más tenemos tenemos un mensajito que dice saludos desde cuernavaca estimado Oxlack, soy tu seguidor y te quiero contar algo que me pasó apenas estando en casa ya eran las 3 de la mañana y estaba en la computadora trabajando cuando me paré y escuché un susurro muy suave como voz de mujer pero no se entendió pero después de eso volví a escuchar una voz masculina de igual manera que me habló al oído, mi cuerpo se estremeció y hasta hoy no sé qué fue. ¿Me podrías decir si alguien de tu audiencia ha tenido algo similar o tú sabes qué significa? Te mando un abrazo, Frank. ¿A alguien le han hablado, le han hablado al oído? Eso, cuando lo han contado es cuando se le sube el muerto, ¿no? Que a veces viene acompañado así de susurros, de susurros o cosas así. Sí, es cierto, es ¿eh? sí, cierto, tienes razón. Hay gente que dice que cuando se le va a subir el muerto Empieza a escuchar susurros Pero así solos, ¿han escuchado alguna vez Que alguien les ha hablado y no hay nadie? Mm, ¿No? Yo realmente no, no Vamos, tenemos una llamada telefónica Vamos a contestar esta llamada Son 10 eh, minutos ¿Quién habla? Buenas noches Hola, buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Jorge, Jorge, ¿de dónde nos hablas? De San Luis Potosí Muy bien, Jorge, pues mira, aquí está Good Guy Japan, Melissa, está con nosotros, estamos escuchando historias de terror, ¿nos vas a platicar una? Sí, mira, yo te más te hablaba para darte un gran saludo, y pues decirte que me gusta mucho tu programa, y saludar a Good Guy Japan, y a la gran Melissa, que quiero decir que me gusta mucho. Como para qué te gusta, Melisa. Okay. <risa> ah, pues, es que... eh, pues no sé, se me hace muy bonita. <risa> muy bien. muy gracias, bien. Gracias, gracias, gracias. Saludos, Melisa. La verdad sí, estás muy bonita. y Pues me gusta que te empecé a ver con <risa> Oye, muchas gracias. ¿No tienes alguna historia paranormal que contarnos? O una que te quieras inventar. Pues tengo una pero como que no está muy de miedo Cuéntala como si fuera de miedo Bueno, esto ya tiene como Yo creo que tenía como unos cinco años Tres o algo así Pero sí. por las noches siempre escuchaba este, Una mujer que lloraba eh, eh, En el patio de mi casa Y este Y, y pues varias noches, pues yo trataba de despertar a mis hermanos, que eran los que se quedaban conmigo en el cuarto. Sí. Pero no, no se despertaban. Entonces, este hasta que me animé a salir al patio y este pues eran como unos 15 metros hacia el fondo. Sí. Y, y vi una, una señora con una bata blanca y estaba con sus manos en el rostro llorando. Y me dio mucha lástima de que llorara de esa forma. ¿Sí? Y este, Pero era en la noche. Chac, ¿Qué le pasaba? era en la noche no. cuando la viste, era de noche cuando viste a la mujer sí. llorando sí y te le quisiste acercar, me le quise acercar y este en eso cuando le iba a preguntar este um, volteó a verme pero pues no, no no no le vi el rostro porque se le miraba este todo oscuro no, no se le alcanzaba a ver ninguna facción nada más era el pelo negro y el rostro negro entonces, okay. en ese momento yo sentí miedo, este como estaba muy niño, pues no tenía el concepto del de miedo o del peligro. Sí. Me regresé corriendo. Y entonces, este, pues así pasaban varias noches, todas, todas las noches más bien. Yo lo recuerdo porque pues mi vecino que vivía a, a, a, atrás de mi casa, pues es una huerta y él cuidaba ahí. Y él siempre, que escuchaba también eso, se levantaba alumbrando y, y tratando de investigar qué era eso, y este, los perros ladre y ladre, y bueno, pasaban muchas cosas así que, que más adelante, cuando yo estaba más grande, cuando estaba en la secundaria, este, escuchaba a mis tías que platicaban esa historia, o sea, lo mismo que yo vivía de niño, este, ya lo escuchaba más adelante. Una mujer lloraba Pero en el lo patio. Había porque, sí, yo lo había olvidado porque pues realmente no, no le tomé mucha importancia, pero ya cuando lo empezaban a contar mis familiares, pues yo entonces supe que no era algo que yo imaginé o que algo me pasó de niño nada más en mí, sino que también a otros familiares. Ok. Pero si no, nunca la, nunca este, ¿Y la dejaste ese día nunca... de... dejaste llorando a la señora ahí? ¿Te metiste? Sí, sí. ¿Y cómo lloraba? ¿Cómo lloraba? Sí, a ver hazle. Pues este, sí. Me hago. escucha muy raro porque. Hazle ah, has de, tú has de a ver, a ver de sentir escalofríos también. Nosotros. ¿Cómo es eso? No, bueno, más o menos, pero era como. No solo, pero era más o menos, pero. Sí, se escuchó pues, sí, bien. Me imagino que cuando yo lo escuchaba, pues iraba algo de miedo. O sea que lloraba no, así no, como. no se, no qué se dicho. escuchaba así. Lloraba. <risa> así como ¿Pero que... era un llanto así quedito o era de que desgarrador, gritando y todo? Era un, un, un llanto despacio, como lastimero, como un quejido. Como tortuga pareando, ¿no? Varias cosas ahí. <risa> <risa> y entonces, este... pero así, así pasó mucho tiempo, así en mi casa, y se veían luces, este... En, en el pues sí en el en, en el cielo que después me dijeron que eran brujas pero pues realmente yo sigo viéndolas y y como por aquí cerca está el aeropuerto como a media hora sí. este, pues se ven luces no sé si sean drones o sean brujas no sé hay muchas teorías sobre eso pero bueno, nunca, veces... nunca las ah, ah, has grabado los he querido grabar pero mi celular no, no alcanza para para captarlas porque pasan como si fueran estrellas se ven como si fueran estrellas Hoy de hecho, se... se detienen las ves muy se seguidas y y luego vuelven a avanzar se detienen y vuelven a avanzar incluso pueden este como que aumentar su luz su su luz es una luz blanca pero hay a veces que cuando se detienen nada de cuenta que se ven como si fueran estrellas, pero a mí se me hace muy raro eso, y no, no sé realmente qué sé. Muy bien mi hermano, pues estuvo muy pues, bien sí, la, sí. estuvo muy buena la... Pues, sí, sí, sí, no, pues, por, porque a lo mejor están cuidando, no sé, el, el espacio aéreo, donde, pues, está cerca el aeropuerto. Pues estuvo bien tu historia mi hermano, y también la... La interpretación de la mujer que lloraba, yo me la me imaginé completita, ya nada más le faltaba el sonido y pudiste hacer eso, que me la imaginara completa, así que gracias. Sí, bueno, muchas gracias por escucharme y un saludote. A Melisa. Saludos, a Melissa, gracias. <ríe> saludos, mi hermano, que estés bien. Saludos, saludos. Sí, un beso a Melisa. Árale, ah, ahí está Melisa. <ríe> Bye Gracias, bye Melissa hace chivea Melissa para sí. la otra Para <ríe> la otra que, que, ha, que hable a Alguien así, tú le dices que le haga Como, le, le haga el, el sonido okay. Si es un duende, si es la bruja si, <ríe> Que hagan sí, el porque... sonido porque te diste cuenta que cuando le echan sus piropos a melissa como que le cambió ahí el tema rápido y le dijo: A ver, tienes una historia que contar. Es que sí me chivea, o sea, sí me chivean, yo soy bien chiveada, soy muy en, en la calle no te dicen así, Melissa. <risa> no, nunca ando en la calle. <risa> Vamos a contestar esta llamada. Eh, hola, buenas noches. Buenas noches, Oslak. ¿Quién habla? Eh, Felipe. Felipe, ¿le puedes bajar a la transmisión para que no se encime la voz? Sí, permítame. ¿Ya me escucha? Ya te escuchamos mejor. Muy bien, Felipe, dices. Eh, sí, Felipe, le hablo acá de Morelia. Muy bien, Felipe. ¿De qué parte de Morelia? En la mera capital, Morelia. Ah, muy bien, mi hermano. ¿Qué, qué historia tienes? Eh, mira, algo que nos está sucediendo a mi relevo y a mí, somos guardias eh, de caseta de la aduana. Ajá. Y ahí hemos visto en las cámaras una niña, pues, que ronda acá en nuestro trabajo. Bueno, creemos que es una niña, pero a mi compañero el día de ayer ya le sufrió como un ataque por parte de esta entidad. Eh, se le plasmó en el... A ver, cuenta que en la caseta está cerrada y en la aduana pues a ciertas horas pues no debe haber niños ahí y se plasmó en el vidrio dice mi, mi compañero el, el rostro de esta mujer o bueno de esta niña más bien y lo atacó, que se quebró parte del vidrio y se agrietó. ¿y en la cámara de seguridad se alcanza a notar que es como una niña? sí eh, una niña pequeña, yo le calculo unos 5 o 6 años, pero no tiene pies ¿y tiene, trae vestidito? ¿cómo va? Sí, eh, blanco, ¿verdad? Eh, mi, eh, mi amigo no me cuenta que él es por año, él es veracruzano. Sí. Y pues él como lleva como dos semanas aquí, pensaba que pues que a estas horas estaba una niña, ¿no? Entre las calles, pero son dos casas las que están nada más y está la aduana. Y yo llegué a checar las cámaras, hasta ahorita que empecé a checar, de hecho estoy checando las cámaras, vine porque lo están asustando. Sí. Y dice que la, eh, lo atacó y pues sí está el vidrio medio quebrado. Oye, ese video no lo puedes sacar, no lo puedes mandar. Permítame. ¿Me escucha Sí, sí. Deme un minuto, estoy checando las cámaras. Ok. Mientras vamos a mandar un saludo a toda la gente que nos Permite. ve you now. Adit a Raúl Ponce, gracias, a Beatriz G., gracias por estar acá. Mira, amigo, eh, hay 13 segundos donde esta niña eh, traspasa la caseta, pues, no, no, no se abre la puerta y nada, sino que la traspasa. No sé si quiera que tomamos alguna evidencia. Yo soy muy, yo soy muy, muy fan de... Yo lo he seguido durante años, usted. Gracias. Me gusta ese tema de paranormal y todo. Pero mi empleado pues está muy asustado porque dice que nunca había visto algo así. Inclusive dice ¿no? que él siente que es una entidad que no es un fantasma, sino que es otro tipo de cosa. Aquí lo tengo a, a mi a, bueno lo que es el, el relevo. Sí. Y dice que el vidrio se agritó. De hecho, yo ahorita vine a revisar el vidrio para pasar los costos a. Pues sí, a la, a la caseta de la aduana. Y sí se ve agritado. Ok, y, pues, ¿y nos lo puedes mandar por WhatsApp ese fragmento de video para que lo veamos? Sí, ¿a este mismo número? Sí, sí. ¿Pero usted cree que, que cree que sea un fantasma o un demonio o algo? Pues una niña, creo que ataque, queda un fantasma o un Pues es que si no, no hemos visto el video, también no desconozco cómo sea la situación. O sea, me guío por lo que nos cuentan, pero así de sí, que ¿verdad? sepamos, en realidad es difícil. Sí, sí, es que está bien escamado acá mi, mi colega, ¿no? pero ya creo que es parte del trabajo, pues ni modo que le tenga miedo a los muertos, hasta le traje acá ya un café o algo para que se calmara. Ya está, está llorando, ¿no? <risa> No, es una película, está, está bien una película. Es que, bueno, que yo, soy, yo superviso la parte de la aduana y, y acá de la caseta, Ajá. pero él se asustó porque dice que cuando se plasmó la imagen del rostro de la niña se quebró el vidrio. Y es lo que yo le digo a él, que pues es algo que yo no le creía, yo pensé que hasta lo había quebrado, pero él quebrado, hasta lo, se lo iba a rebajar de, de la nómina. Sí. hasta que revisamos los de estos, pues sí, se ve una chiquilla pues ahí. Oye, pues está, está, está fuerte tu caso. Nos interesaría sí. ver los videos, oye, y darle un pan aunque sea tu compañero. Nada, ah, pues que se van a yo no voy a andar dando ahorita nada, pues que le iba, hasta, le iba a poner ahí a arreglar el vidrio, oigan, pero pues nos animamos a marcarle porque yo revisé los videos y sí me sorprendió que a alto pero de la noche, pues la verdad los vecinos no tienen hijos así de chicos. Muy bien, mi hermano, pues esperamos el video y cómo se llama tu compañero que le pasó esto. Filemón <risa> Filemón, ya lo no, escuché. No, yo, no, no, no, es que el tipo es, es Veracruzano, pero yo es, soy Felipe. Ya escuché ya que, es que está Felipe. llorando, es bien llevado, es bien llevado, es que le digo que se relaje, que le digo que cómo le va a tener miedo un muerto de no que no llore, no, que, que se tranquilice. Se se llama Cruz, el. Cruz, tranquilo, Cruz, ya, ya no estés llorando. Es que le digo, ¿verdad? ¿Cómo te, cómo te vas a asustar, Y si fuera un demonio, pues espántalo o algo, ¿verdad? Pues ni, ni modo, que le tenga miedo a los muertos. ¿verdad? No trae cal, colgando ninguna crucecita, algo que se haya traído de su casa, una pulserita sí, roja. ¿Traes, ¿Qué traes? Cruz, un pues, trae una cruz, ¿sí? se llama Cruz el viejo. Órale. ¡Oh, pues pues ahí quédate tantito con él, porque sí lo escuché que estaba sí. llorando. Quería invitarte a que vinieras acá a Morelia, al panteón de. se llama así el panteón de las monarcas. Aquí que puedes hacer una un reportaje, porque aquí sí hay mucha actividad paranormal. Órale, ese, ese panteón no lo había escuchado. Suena sí, suena, el, el interesante. Las suena interesante. Suena interesante. Pues muy bien, mi hermano, ¿sabes qué? Mándanos la evidencia que tengas, aunque sea el vidrio, también roto, una foto de Cruz, para sí. conocerlo. Ándale nada, no, se enamora Melissa, si se si lo ve. <risa> <risa> otro camarada aquí? ¿Quién es? ¿El que está ahí? ¿Es Alberto del Arco o quién? Es, es Good Guy Japan. Me conozco al, al estimado, pues le mando un saludo. Órale, pues. Saludos, saludos, brother. Saludos. Un besito, Melissa, en el cachete, porque luego me la ganan. <risa> <risa> Órale, pues, muy bien, mi hermano. Pues te mandamos un saludo. La... Bueno, buenas noches. Que estés bien, bye. A ver, era, era el, el era el de siempre, ¿no? Yo creo que era el de siempre, ¿verdad? <risa> sí. Yo creo Yo que sé. era el que habla de, del mismo lado y dice que es de Veracruz, que es de... <risa> Si es, de... sí es el mismo, yo creo, ¿no? Yo digo que sí, porque aparte, entiende, esta, ya le debe de cambiar, siempre es muy respetuoso, o sea, o te habla de usted, o te dice señor, ¿Sí, o te señor? dice mi amigo, siempre, o sea, pero le cambia, pero todo en, en base al respeto, todo en base al respeto. Ezequiel 88 nos mandó 100 pesotes para pagarle la deuda a Omar Cruz, dice Oxlack. ¿Va para Good Guy Japan en su vida? ¿Qué fue lo que le causó más miedo, que le incomodó en su vida cotidiana? ¿Qué es lo que te causó más miedo, Good Guy Japan, o que lo que te incomodó más en tu vida cotidiana? Mira, hasta ahora lo que más, el trauma que tuve, no, no fue de hecho algo paranormal, fue una vez estando en México que nos trataron de quitar el carro, nos balearon el carro y casi las balas quedaron en la puerta en donde yo iba, en el copiloto, este... Poncharon las llantas, o sea, fue un milagro que yo todavía esté aquí hablando con ustedes y bueno, en lo que es la vida cotidiana, eso es lo que, lo que me dejó un gran trauma y yo creo por eso, este, o sea, no, te, ¿te dispararon? Sí, sí, iba con un amigo en, en su auto y, y ahí por Avenida Central, Ecatepec, cerca Ajá. de Plaza Aragón, Ajá. este, en la madrugada íbamos, este, normal en el carro y se nos emparejó otro auto donde iban, bajaron el vidrio dos tipos que se veían súper drogados, o sea, se les veían los ojos rojos y nos empezaron a decir de cosas. Y mi amigo y yo nos volteamos a ver y no dijimos nada, pero mi amigo aceleró. Eh, ellos nos siguieron, nos siguieron. Nunca supimos si nos quisieron quitar el carro, si nos confundieron. El caso es que se nos cerraron, se bajó un tipo con una escuadrota, pero no, o sea, jamás voy a olvidar como a una dispararon. distancia de 4 o 5 metros nos apuntó y comenzó a disparar y, o sea, ya, o sea, solamente en ese momento yo dije hasta aquí llegué, ¿Y porque yo bala veía de... como la pistola estaba encañonada apuntando hacia donde yo estaba, y mi amigo afortunadamente aceleró y el tipo siguió disparando, ya después que, que nos bajamos ya des, 10 minutos que anduvo andando, ya ellos se quedaron, yo creo pensaron que me habían dado porque no nos, vol no nos siguieron. Esta revisamos y las puertas estaban de abajo agujereadas, de adelante, o sea, fue un milagro que, que no me tocara, no me tocaba en ese momento y eso fue lo, lo, lo que más miedo me causó hasta ahora en mi vida. Órale, qué aterrador. Tenemos una llamada, eh, ya está ya está en línea, Aime. Hola, buenas noches. Hola, Oslar. ¿Cómo estás, Aime? Bienvenida. Bien, ¿y tú? Bien, aquí estaba echándome un pancito y un tecito, ya listo para dormir sí, ¿Cómo estás, Aime? ¿Qué me cuentas? Oye, no, pues aquí para contarte una historia, ya que andan hablando para contar historias Ándale, pues, pues a ver, platícanos una historia Ah, mira, pues, pues tengo muchas, pero te voy a contar, pues pues la más, la más fuerte, ¿no? bueno que creo yo que ha sido la más fuerte. Este, cuando yo tenía como, como 13 años más o menos, pues jugué a la Ouija con una con una amiga. Este, esa ouija su mamá la tenía guardada en su clóset, de que una vez le contó que había jugado cuando era joven y así. Y pues, y pues se trajo la ouija esa, de hecho, y la tenía guardada. Y mi amiga me contaba y así, pues, que yo le decía, ay, no, que son mentiras, y así, que no sé qué, a ver, sácala. Y de que Simón, de que un día, de que un día, este, la buscó, estaba en su closet y pues, pues, la bajó, y este, pues, ella y yo era de que todo el día mirábamos cosas de terror, nos la pasábamos viendo películas de terror, y pues, así, pues, estábamos como muy, muy clavadas, ¿no?, en ese tema. Sí. Este, pues ya que ya que sacó la agüita, ya que por fin pues la sacó, nos pusimos de que a jugar en su casa, y, pero nunca pasaba nada, pues, nunca pasaba nada, nunca se movía el, el puntero, creo que se llama nunca se movía ni nada sí. y, este, y no pasaba nada pues total que, que yo le decía de que no, que vámonos al panteón, y cosas así pues cosas que pues no, se supone que no debes hacer pues, pero no, el panteón nunca fuimos y fuimos pero no sé por qué se nos ocurrió ir a un campo de fútbol que está cerca de está cerca de mi casa pues, y de la pues, donde ella vivía también antes pues estaba ahí muy cerca fueron en la noche sí era pues noche a noche no eran como las ocho no sé pero ya estaba oscuro y solo tú y tu amiga ajá sí solo fuimos ella y yo y un per una perrita que ella tenía en ese entonces y nos, brin nos brincamos, sí literal, nos, no. nos, nos brincamos, <risa> eh, brincamos a la perra, también fue todo muy, muy loco, ¿verdad? Ay, pues ya nos, ya nos brincamos y, y estamos ahí, y pues nos pusimos a jugar, pues, pero siempre teníamos esa como que, como no sé, como que hicimos ese, esa promesa o algo así de que no íbamos a mover el, el puntero, pues de que si no se movía, pues ya no se movió ni modo. Sí. Si se movía, pues qué bueno, ¿no? Ajá. Y de que fuimos y, la estábamos, y ya estábamos jugando acá, y la primera pregunta fue: fue ¿Quién eres? Así, ¿quién eres? no a, a, lo, a las peladas, así, ¿quién eres? Sí. Y ya de que se, de que se empezó a mover. Entonces así se empezó a mover y escribió un, un niño, puso así, un, un niño? niño un niño, ajá, un niño, ¿quién eres un niño, puso, y de que nos quedábamos viendo así, qué rollo así si la estamos moviendo, no, no la estoy moviendo y así, ah, bueno, pues, ¿y cuántos años tienes? y se movió al al nueve que tenía nueve años, pues Pero, sí. no, pues, ¿cómo, ¿cómo te moriste? o algo así, una, una tontería pues, estábamos muy chicas, le preguntamos y ya no se movió y ya ya no se quiso mover y ya no se quiso mover y este de repente empezó como que a correr aire no sé pero nos asustamos mucho o sea nos asustamos mucho y fue de que no ya vamos y ya nos fuimos y este todo normal todo normal pero pues a lo que voy con esto es que eh, al tiempo al tiempo después de haber hecho eso este a mí pues ella y yo como que nos nos dejamos de ver un poco sí y de que pues cada quien por su lado, ¿no? De que yo, yo de repente empecé a, a, empecé como que a mirar muchas sombras. Yo miraba muchas sombras de reojo y me acuerdo, me acuerdo mucho que, que yo vivía en una casa, era una casa de renta, y en esa casa de renta me acuerdo que la primera cosa así rara que miré fue como que miré como un niño, me acuerdo, me acuerdo mucho que no, no podía dormir, porque yo tenía, yo tenía insomnio en ese entonces, pues estaba, si estaba muy chica tenía como 13, 12 años, no sé, pero tenía mucho insomnio, pues no podía dormir en las noches. Y de que, me acuerdo que una noche miré a, miré a un niño, así que no podía dormir, y me acuerdo que miré a un, a un niño así, bien raro, o sea, era como un niño como de dos años, no sé, o, o menos, no sé, me acuerdo que estaba bien, bien cabezón y me acuerdo que no tenía ojos. Ay, así qué fe. En el no sueño lo viste. ¿Mande? En el sueño viste ese niño sin ojos y cabezón. No, no, yo estaba despierta. Según yo estaba despierta. Sí. Yo miré en mi cuarto ahí parado frente de, de la tele, en el mueble donde tenía la tele. Ahí estaba parado y este, no sé, me acuerdo que me asusté mucho y me fui al cuarto de mi mamá, me fui a dormir con mi mamá porque siempre hacía eso, siempre que me daba miedo me iba a dormir al, al cuarto de mi mamá y este y después a los días creo me enteré que hay un lado de la o sea no sé si tenga que ver realmente o sea no sé qué fue ese niño qué fue lo que vi o sea hasta la fecha todavía como que como que dudo pues de haber visto de haber visto eso realmente pues no, no estoy segura pero total que después me enteré de que hay una calle atrás de donde vivíamos había una como como guardería clandestina algo así era como una guardería clandestina en que se les había muerto un niño oh. que se les un niño y, y que había andado la policía, pues se hizo un, un escándalo pues desde eso. Y esa fue la, la primera cosa, así que así que me pasó pues y que sí me asusté. O sea que sí te, se, se te movió el puntero. Sí, esa fue la, como te digo, yo también no sé, yo también estaba muy chica pues y miraba muchas cosas de terror, o sea me la pasaba, en internet me la pasaba viendo cosas de terror. En la tele la, o sea, en todos lados mirar cosas de terror pues. Sí. Y no sé exactamente qué es lo que fue, o sea, pero yo me acuerdo muy bien de, de, de, de. Y este, y total, que después nos cambiamos a otra casa, porque esa casa era de renta, y nos cambiamos a otra casa, y en esa casa me pasaron más cosas. Este, lo chistoso es que me pasaban a mí nada más, y pues yo le decía a mi mamá, pues porque yo, o sea, como te digo ahorita, o sea, siempre que me asustaba o algo, me iba con mi mamá, pues. Sí. Y a mitad de la noche de que me iba con mi mamá y la despertaba y, y me decía y le decía, ay mamá me vengo a dormir contigo porque me pasó esto y, esto y aquello pues y mi mamá de ay no, pues ponte a rezar, ponte es que tú te la pasas viendo cosas de terror por eso te pasa eso, que ponte a rezar y que no sé qué y yo no le hacía caso pues yo no me ponía a rezar ni nada, de hecho tenía cierto rencor o no sé qué cosa con la religión pues y como que nada no me ponía a rezar ni nada, ¿no? Y total ¿qué, qué después? No, que después, no sé a qué se deba o qué onda, pero a mí me pasaron muchas cosas ahí. Pues me acuerdo que la cama, en la noche yo me despertaba porque la cama temblaba, como que vibraba así, yo sentía como si estuviera temblando. Pues. Pero no, o sea, no estaba temblando, era la, la, la cama pues la que temblaba. Porque me acuerdo que las primeras veces que me pasó, si sí era de qué preguntaba... Le preguntaba a la gente, pues, ahí tembló o algo. O, o buscaban las noticias si había temblado, pero no. O sea, no no había temblado. Y esto me pasaba muy seguido, pues, que me despertaba, que me despertaba y así, pues. Por eso, porque sentía que la cama temblaba. y Luego de que miraba sombras de reojo, donde yo estuviera, yo miraba sombras de reojo. Sí. Ah, y, pues, este, después, como que se los contraje o sea, en esa casa vivíamos yo, mi mamá y un tío, un hermano de, de mi mamá, este que trabajaba pues aquí en la ciudad, pues él este, pues, vivía en otro lado, pues en un rancho y así, pues vivía con nosotros porque trabajaba en ese entonces aquí. Y de que nadie me creía, pues me decía, no, que ponte a rezar, que te la pasas viendo cosas de terror y que no sé qué. Y en una de esas, este, a mi mamá le pasó algo ahí en la casa. Fue una noche que, que era verano, estaba haciendo mucho calor, entonces pues prendemos el aire toda la noche. Sí. Y de repente se fue la luz y pues se apagó el aire. Entonces mi, mi mamá es muy de que, de que cada que se va la luz como que se estresa pues porque piensa que se van a descomponer las cosas, que el refrigerador se va a descomponer y quiere ir a desconectarlo que el aire acondicionado se va a descomponer y pues va y lo, lo desenchufa y así. Sí. Y pues despertó, ella se despertó, yo no me desperté, este ella se despertó y se levantó y fue para abajo, dice que iba a, era una casa de dos pisos y que bajó las escaleras, pero como que todavía no estaba despierta al 100%, entonces se levantó por instinto o algo así, y dice que en las escaleras miró una niña, dice que miró una niña con un vestido así blanco, que era como de primera comunión y que pensó que era una prima mía, que en ese entonces estaba en esa edad, pues tenía como nueve, diez años, no sé, que era la edad en la que hacen la primera comunión, y pensó que era ella, y dijo, ay, es la Patricia, porque se llama Patricia, dijo, es la Patricia, pero luego dijo, no, pues que está haciendo la Patricia aquí a estas horas, y que no sé qué, y que la niña le decía a mamá, no su... ¿Cómo, su... ¿Cómo, ¿Cómo le decía? ¿Cómo decía la niña? Pues que le decía a mamá. A ver, pero tú mande. Pues, todas de como decía la niña? Pues no sé, así mamá, mamá, algo así, así. Ah, ok. Y que se asustó mucho porque pues, ya cayó un cuento como que no estaba de 100% y ya como que cayó un cuenta de no sea ni al caso pues la patrición y que no se asustó mucho. Y ya al día siguiente nos contó y yo así, te dije, te dije que aquí pasaban cosas y que no sé qué y como que ya como que me quiso creer así y decía, no, pues voy a echar agua a o voy a traer un padre, y yo le decía que no le decía no, porque en ese entonces me acuerdo que, que en Discovery Channel salió un, un, un programa de fantasmas acá de que iban a casas en Bruque. ¿cómo se llama? historias de un creo que se llamaban no sé, y que ahí siempre decían que no llevara que no rezaras ni echaras agua bendita porque las entidades se enojaban más pues, oh, que rale. sentían que, que tú las querías correr y que se enojaban más, y yo tenía esa idea pues le decía no, no hagas eso y total, que así, no se sé, pasaron, no sé, vivimos varios años ahí. Sí. Y otra cosa que me pasó ahí fue una vez que yo me quedé sola, era sábado, creo, no sé, yo me quedé sola, todo el mundo salió. Y me acuerdo que, que, yo compart, que mi cuarto compartía baño con, con el cuarto de mi tío. Haz de cuenta que estaban los dos cuartos, pues separados, pero tenían una puerta en común, que era la del baño. Sí. Pero yo no, yo no usaba ese baño, yo, yo usaba otro baño pues no usaba ese. Sí. Me acuerdo que yo estaba completamente sola y de repente se abrió la regadera. Así de repente se abrió la regadera, así. Y me asusté mucho, dije, ay, no quise... Y, y sí, era la regadera, o sea, yo estaba bien asustada, bien asustada, estaba... Y al rato llegó mi mamá, no sé cuánto tiempo, y le dije... Le dije, amá, le dije, está, está abierta la regadera del baño. Y mi mamá me dice, pues, cierra la dice Y yo, no, pero yo no la abrí. Y le digo, ¿cómo que tú? Yo, yo no la abrí, yo no la abrí. Yo estaba bien asustada. Y total que ya, mi mamá, no, se quedaba así de ahí, no. Y de que ya subió y fue y cerró la llave. Y se tardó mucho en cerrarla. Pues, le dio como muchas, muchas vueltas, pues, hasta que se cerraron. Y yo, yo, no fui, y le digo, yo no sé qué pasó, pero yo. Y así, total que pasaban ese tipo de cosas. Y todo y total, que ya, man, Todo por jugar la ouija en el parque pues yo creo yo lo asocio a eso pero este esas eran cosas que me daban miedo pero hasta ahí pues. de hecho me empecé como a de estar viendo cosas más que nada era ver cosas oír no era ver y sentirte que la cama vibraba era lo que me pasaba y se te pero ya y lo se más quitó fuerte, ya lo más fuerte que me pasó fue una noche que estaba dormida y yo tenía muchos problemas para dormir, batallaba mucho para dormir. Y me acuerdo que ya me estaba como que entre quedando dormida ya. Y me acuerdo que tenía, tenía unas revistas tiradas en el piso. Sí eran revistas y libros y cosas así. Y me acuerdo que empecé a escuchar que que como si alguien las estuviera pisando, no sé, como si alguien las estuviera pisando y se oía así como las revistas en el piso, los libros en el piso, no sé. Y me acuerdo que no me podía, que este escuchaba eso y yo no estaba dormida, pues. Estaba entre dormida y despierta y me acuerdo que me quería mover y no me, no me podía mover así, no me podía mover. Y de repente, o sea, me acuerdo que miré así de reojo, así como estaba, miré como que una sombra una sombra grande, así muy alta, parada a un lado de la cama y le empezó a pegar. O ah, sea, a ah. la cama le empezó a pegar literal, así con la mano, así, así bien feo, bien feo. ¿La y sombra no le la empezó postran. a pegar a la, a la cama? Sí, le empezó a pegar a mi cama, pues, a un lado pas, de la cama, donde está la almohada. Paz, paz, paz. Me empezó a pegar así bien feo y me acuerdo que yo me asusté, me asusté mucho y no me podía mover y así, fue como parálisis del sueño, pero, pero muy, muy fuerte, pues, porque yo estoy, estoy segura, pues, que alguien le pegó a mi cama. Sí. Me acuerdo que de repente reaccioné, no sé cómo reaccioné y salí corriendo, y salí corriendo y me fui a dormir al otro cuarto. Me fui a dormir al otro cuarto y, y empecé a tener este... Y como que me quería dormir, pero no podía, pero pues ya total, ya estaba muy cansada, pues como que ya acabé cayendo dormida. Y, es, y empecé a tener un sueño muy raro, empecé a tener un sueño de que yo estaba en mi cuarto, en mi cuarto ahí pues, estaba en mi cuarto y que alguien me levantaba del cuello de la camisa, del cuello de la pijama, así como que alguien me levantaba, pues así. Y que me sentía asfixiada, así bien, bien raro, o sea, fue, fue muy feo, ¿no? No sé qué habrá sido la verdad, pero fue muy bueno, tu, tu historia nos llevó por un viaje muy largo de un niño de nueve años, un niño cabezón sin ojos, una niña, la Patricia, y un hombre alto, negro. Sí, sí, sí. No, no, sé qué qué fue lo que pasó o qué rollo. Entre otras cosas, pues porque fueron fueron muchas. Total que eso fue lo más fuerte que me pasó en sí, porque pues yo sí había visto sombras y eso, pues, pero no, nunca me habían agredido yo esa vez sentí que me agredieron y me asusté mucho y se, y se quitó, y, ya no volvió a pasar nada sí este, eso fue cuando tenía como 17 18, no me acuerdo la verdad cuántos años tenía cuando fue eso pero eso de que dejé de ver ya cosas fue como a los 18 entre 18 y 20 años yo ya dejé de ver cosas y hasta la fecha yo ya no veo nada pues así como antes ya no muy bien, muy bien Jaime, pues gracias por contarnos toda tu, tu historia de experiencia de fenómenos paranormales en una sola llamada No, faltan más no. <risa> <risa> para que para que con la uija, pues, y desde ahí me empezaron a pasar cosas o, Ok, ahorita voy a preguntarle a mis invitados si les ha pasado algo con la Ouija. mientras te agradezco porque nos hayas Introducido a este tema y porque hayas llamado y porque me da gusto saludarte. Ah, está bien, pues <risas> ¿Qué? gracias. Me... Pues, ¿te, acuerdas? ¿Te acuerdas cuando vendiste a mochi si te vimos? Claro, claro, le mando un, un saludo a tu esposo, también está ahí contigo. Ah. ah, pues le está mando más? les mando un saludo a los dos. Apenas subí el video donde nos acompañaron a, a la fábrica abandonada. Ay, oye, gracias por los tacos, porque tú no los invitaste. <risa> ¿A poco yo pagué los tacos? Pues, pues sí, no, nosotros no pagamos. No sé, no sé <risa> tú me invitaste y yo pagué. <risa> pues fuimos y pues tú me dijiste, quería, nos dijiste que querías ir unos tacos, ¿te acuerdas? Sí, yo siempre quiero tacos. Ay, pues fuimos y no sé, ustedes pagaron, no, no supe quién fue. ¿Fuiste tú pues, o fue Omar? Estuvieron ricos, ¿eh? Te agradezco mucho ándale ah, pues. <risa> bueno, Aime, te mandamos un saludote hasta los mochis. Yo también les mando saludos. Qué chido que, que hagan este tráfico. Pues ahí estamos. Es a ver si de, de, después vamos por allá otra vez. Ah, bueno, no sabes Dale pues. Bye. Dale, va. Muy bien, pues como ven, Melissa? a ti se te ha movido el... Sí, se te ha movido el... ¿Cómo era? El puntero. Montero, ¿se te ha movido alguna vez? Es que yo nunca he jugado a la Ouija y creo que ese es mi límite. O sea, podría ir a explorar lo que quieran, meterme a donde quieran, a un panteón, a las 2 de la noche, lo que ustedes quieran. Pero jugar la Ouija, ahí es donde ya, no. No, es... te, te da cosa. ¿Tú si has jugado Good Guy Japan la Ouija? Mira, no la he jugado directamente, pero por el contenido compré una Ouija el año pasado, la compré en línea. Y quería hacer un video así para el canal de YouTube con la Ouija, con los dolls que tengo, con los chukis. Y fíjate que quedó bueno el video, pero eh, yo dejaba la Ouija en cierto lugar con el puntero. Jamás la jugué, pero no sé si fue mi imaginación o, o no me daba cuenta bien cómo dejaba el puntero, sino que al otro día ya veía como que estaba en otro lado. Y yo dije, esto no va a ser que en la noche se esté moviendo solo. Y ahora lo que tengo es la tabla en un lado y el puntero en otro extremo de la casa. Trato de no tenerlas juntas para que no vaya a pasar algo raro. Porque imagínate, aquí con tantos muñecos de terror y jugar la ouija sería así como que... O sea, sí, bien, bien. vasijas donde se, puede, se pudiera meter cualquier ente, cualquier espíritu. Así que no, no he jugado así realmente la ouija. Así que diga, oh, la voy a jugar yo solo aquí. No me he atrevido y creo que no lo voy a hacer eh, por respeto a esa tabla, por porque yo creo que para hacer eso tienes que tener el conocimiento, tienes que saber a qué, a qué, te, a qué, qué vas a hacer y qué, qué puede pasar al hacer eso. Así que no, mejor ahí nada más la tengo de, de adorno y para algunas fotos que subo ahí en Instagram con la Ouija, pero no, no la he jugado. Yo, yo creo que este año voy a, como ya les he dicho, voy a emprender investigaciones para ver si son ciertas, ciert, eh, algunas cosas. Y pues dentro de eso va a estar la Ouija. Voy a ir con alguien que diga que sí sabe mover la Ouija o que sí se le mueve para poder eh, grabar ese momento. Voy a contestar esta llamadita a ver quién es. Hola, buenas noches. Buenas noches, Oscar. ¿Qué tal? ¿Quién habla? Hola, oh, my que Estoy muy y de llamarse, la verdad. Me llamo Jesús, te este, eh, llamo desde Houston, Texas. Jesús, pues bienvenido, buenas noches, un abrazo hasta Houston. Wow, no puedo creer lo que por fin me conecté. Te vengo escuchando desde hace más o menos unos cuatro o cinco años, desde que antes de que empezaras con lo de las noches de, en las que la gente te llama. ¿De las noches de pijama? Y no, desde, desde antes de que la gente te empezara a llamar, yo te he escuchado ah. desde que te dedicaba solo a desmentir los casos uh, falsos de mucha gente que subía casos a internet y todo ese rollo. ¿no? Ah, muy bien, ya ya tienes tiempo, gracias mi hermano. Y este siempre te lo ya, siempre te lo comentaba en, en el chat, no sé si recuerdes que yo te comentaba que yo tenía un caso de ángeles, que se me habían aparecido ángeles, tú no se recordarás hace muchos años, te lo había comentado. A ver, platícame ese caso de ángeles. Ok, mira, lo que pasa es que yo en ese entonces tenía menos de unos 10 años, yo creo que entre 7 y 10, y esto fue cuando yo vivía en Matamoros, Tamaulipas, en México. Sí hay una colonia en Matamoros que se llama Solidaridad. Ok. Y al lado de la colonia Solidaridad, está otra que se llama Nogalar y Colonia Juárez. Entonces, cuando, donde estas tres se juntan, había antes un campo donde la gente jugaba fútbol. Y yo como niño me juntaba con otros niños a jugar fútbol pero no era el fútbol normal, sino que lo único que hacíamos era pegarle a la pelota y a ver a dónde va y correr detrás de ella. Era lo que hacíamos. Sí. Entonces, en una ocasión, estamos todos jugando nomás pegándole a la pelota y de repente se escucha un trueno muy fuerte, pero no hay nubes negras. Simplemente está nublado, pero no son negras, son nubes blancas y grises, ¿sí? ¿me entiendes? Sí. Ok, y de repente al momento de que suena el trueno Todos los que estábamos jugando, que éramos como unos cuatro um, Nos asustamos y no, sé si tú lo has notado Que cuando cae un rayo agachas la cabeza como diciendo Ay, no, me pegue el rayo O sea, no, no, no, vas a escapar si te llega a caer el rayo sí la gente por lo general se agacha se asusta entonces todos nos agachamos no, escuchar el rayo y volteamos hacia arriba y en lo que viene siendo el, la, la nube hay un hueco en el cielo. Pero es un hueco redondo, como si fuera el ojo de un huracán. Ok. Y al momento de que veamos el hueco del huracán o el hueco de las nubes se escucha un canto de ángeles. ¿Cómo cantaban los ángeles? Te subí, tengo un audio que te voy a subir para que lo puedas reproducir en WhatsApp. Ajá. Y es un audio que yo he tratado de reproducir, uh, no muy fidedigno, pero uh, no, no muy uh, exacto de lo que se escuchó. Pero si ¿sí puedes reproducirlo, por favor. A ver, déjame ver si, si puede. Eh, a ver, aquí está el audio, vamos a reproducirlo. ¡Ah! Ay, mamacita. No. A, ver, a ver, ¿tú hazle Esos son ángeles. <risa> a ver, tú hazle A ver, tú. No, definitivamente no, no, no sé, no es muy 100% exacto, como se escucharon. A ver, voy Pero a poner es la vez. Es la misma tonalidad y obvio, un poco más sona, ligera la voz. A ver, vamos a poner otra vez. Ah, Ándale. Okay, ok, eso sonó en el cielo. ¿Y qué hicieron ustedes? Cuando esto sucede, los que estábamos jugando ahí, todos corrimos. Cada quien corrió para su casa. Enfrente del campo habían algunos que vivían en esas casas de ahí. Mi casa quedaba como a 10 minutos. Entonces yo lo que hice simplemente fue correr a mi casa. Y de ahí no recuerdo más. Entonces pasaron muchos años. Uh, ponle que unos 10 años más o menos. Y ya tenía no sé, baja, los, los 16, no sé cuándo yo tenía, de realidad, no sé cuánto fue lo, que se, lo el tiempo que pasó. Pero todo esto que sucedió, para mí no fue más que un sueño, porque no recordaba yo cómo había sucedido del, del todo, entonces para mí, cada vez que pensé en esto, yo decía, fue un sueño, fue un sueño, fue un sueño, no pasó, no pasó, sí. imaginaciones de un niño como muchas veces dicen, sí. ¿lo imaginaste? Pero en una ocasión, en una ocasión, platicando con una de las niñas que supuestamente estuvo en ese evento, en ese, en ese momento, Ajá. y le platico, oye, yo una vez me pasó algo bien extraño y tú estabas en ese lugar, creo que era un sueño, y le comento todo lo que pasó sin mencionar el canto de Los Ángeles, y me dice, oh, y entonces cantaron Los Ángeles, ¿verdad? Y digo, ¿cómo? O sea, ¿tú también tuviste ese sueño? Y dijo, no fue un sueño, yo también lo viví. Entonces fue ahí que me di cuenta que lo que pasó no había sido cosa mía, o no fue un sueño mío. O sea, que, sino que sí que fue realmente real. Lo que pasó. Fue y real. de esos cuatro niños, solamente a ella la volví a ver, no volví a ver a los demás. Oye, ¿y ese audio que nos mandaste, cómo lo grabaste? ¿De dónde lo sacaste? Lo grabé con una aplicación tratando de... Uh, Asimilar un poco la voz, o sea, yo mi voz no la puedo hacer aguda y las voces que se escucharon sí eran muy agudas, ah, o sea y que sí tenían como eco. Tú te grabaste y después lo le lo, lo modificaste para que se escucharan agudos. Traté tr tr tr de modificarlo, hacerlo, no sé cómo se dice en español, uh, agudo, que ah, se lo escuche muy agudo. A ver, tú hazlo eh, normal sin que se escuche agudo. No, oh, pues no podría, mira, yo lo, yo lo grabé, nomás le puse así. Ah, ah, ah, ah, ah, o oh, sea, ahí lo grabé y bajé todo lo que pude la voz. Se escucha como en misa, ¿no? <risa> no sé. No, y todo, todo eso te pasó acá en mis tierras, entonces. Yo sí sé que muchas veces te llaman nomás para hacerte bromas y hay uno que te llama una vez al día nomás para sentirse, para sentirse atendido, pero yo te juro por lo más sagrado que esto sí sucedió y te lo digo con la mano en el corazón, que sí sucedió. Y eh, me pasaron muchas cosas, pero de estas, de estas, de las que más... Uh, memoria tengo y sí, estaba un poco fuerte, me pasó cuando era niño, y para un niño sí es como un poco fuerte. Oye, dile a Melissa dónde, dónde fue, ella vive por donde te pasó. No, no me escucho no, yo porque... Fue en Matamoros, Tamaulipas, ¿sí sabes? Ah, pues sí, son mis tierras, de hecho. Ok, uh, ¿sí sabes dónde está la Colonia Juárez? Sí. Okay. <risa> <risa> la colonia Juárez hay una colonia que se llama La Nogalar y La Solidaridad. Ok, uh -huh. ajá. Ahí fue. Allí, en esos lugares, había un campo que no era un campo profesional. Solamente era puro monte, alguien puso unos palos, dijo, estos son porterías y ya. Hoy en día ese lugar está completamente lleno de casas. Derrumbaron cualquier cosa que pudiera haber ahí. Ok, y ahí fue, pero a ver, ¿cómo dieron por hecho que eran cánticos de ángeles y no otra cosa? No lo cosa? dimos por hecho, no lo dimos por hecho. Yo ni siquiera lo di por hecho como un canto de ángel. Yo lo que dije fue, algo feo salió, yo le corro, pa, pa, patitas, ¿para qué las quiero? Yo no yo no me puse atención qué era, ni le, ni siquiera me detuve, o sea, ¿qué será? No, no, yo le corrí, Fueron años después... Que tratando de darle una lógica a lo que sucedió fue que dije, bueno, pudieron haber sido cantos de ángeles. Y fue cuando hablé con esta niña que en aquel entonces estaba junto con los que estábamos jugando, que ella me confirma lo que había sucedido. Y fue que entonces me di cuenta que nunca fue un sueño, que sí pasó. Y eso fue donde dije yo, wow, espérate, esto no fue un sueño, sí pasó, qué cabrón. Oye, y te dio miedo, a pesar de que dices que pudieran haber sido ángeles, pues te dio miedo el sonidito, ¿no? De ah Era solo un niño, era solo un niño. Entonces yo no era muy metido en lo de la iglesia. Y pues como cualquier niño le dices, vamos a la iglesia. Y dice nada, ¿para qué? Yo mejor me quedo a jugar maquinitas o videojuegos. Que en aquel entonces eran las maquinitas de a peso, Entonces no era algo que a mí me llamara mucho la atención ir a la iglesia. Y por eso yo no nunca le di una lógica a eso, que cuando era niño ni le puse atención. Y como te dice, yo, como digo, yo simplemente me dediqué a, a olvidarlo y a que no sucedió, no sucedió y ya se acabó. Y eso fue cuando fui niño. A, a los 16 años, entre 15 y 16, yo trabajé en una pizzería que está en Matamoros, enfrente al lado de HCV y Soriana Plaza Fiesta. Soriana Plaza Fiesta también se me hace, no me acuerdo. Pero en una pizzería que se llamaba y Dios se llamaba porque yo no sé ya si sigue ahí, se llama Peter Piper Pizza. Sí, ahí sigue todavía. Ah, qué gusto. Mira, uh, ellos vendían unos cupones que, les, que los vendían de, de, de, por las calles, entonces a mí me daban una cierta cantidad de cupones y yo vendía el, el la hoja de cupones por 50 pesos y la gente iba al lugar y se ahorraba entre otros 50 pesos, 100 pesos, se ahorraban en cupones para los niños, para comprar pizzas, para los videojuegos, cosas así. Y yo me iba por todas las colonias vendiendo sus cupones por 50 pesos, a lo que yo le sacaba 20 pesos. Y en una ocasión uh, yo me fui a vender esos cupones a un fraccionamiento que se llama fraccionamiento Casablanca. Ok, y cuando y cuando estuve en ese fraccionamiento, uh, yo no puse atención a la hora que era y ahí había un, un punto en que las peceras dejaban de pasar por esa zona más temprano de lo que yo hubiera considerado, porque yo decía no, pues las peceras dejan de andar como para eso de las nueve, 10 de la noche y no, esas peceras se detenían a las siete y yo, pues mi madre, ¿cómo lo voy a hacer para, para irme para mi casa? y de Plaza y de Casablanca a donde yo vivía que donde yo vivía se llama fraccionamiento Villa Las Torres bueno ya qué qué onda con lo de las pizzas me perdí qué onda no con no, no se, fue, se fue a vender los cupones a este lugar y me imagino que perdiste eh, transporte no exactamente yo no tenía ya cómo llegar y para poder llegar yo de Casa, de Casablanca a Plaza Fiesta yo tenía que tener un transporte, porque si me iba ir caminando no llegaba ni al día siguiente, entonces para poder pasar de Casablanca a la carretera, donde sí pasaban peceras que todavía se movían, hasta las nueve de la noche, tenía que caminar una hora más o menos al lado de un canal, y cuando yo voy caminando por ese canal, es puro monte, yo nomás escucho pasos detrás de mí, y yo me detengo, y se detienen, y yo les sigo caminando, y entonces empiezo a escuchar como murmullos y risas detrás de mí, y dije, deben estar algunos huercos o algunas otras personas detrás de mí, y volteo yo, y así entre la oscuridad no logro ver nada, y es entonces que me doy cuenta, güey, algo me está siguiendo y no tiene y no es una persona, entonces, ya con coraje y valor sacado de sé para de dónde lo saqué, le grité y le dije, sé que estás ahí, no me estés chingando, déjame en paz, lárgate. Y nomás escuché una risa otra vez y no me volvió a molestar. ¿Y cómo se pero rió? Con miedo y caminando. Y aquí viene la parte, que dirías tú, mmm, demasiada coincidencia, pero... Pues o sea, así sucedió, te lo juro, por lo más sagrado. Que yo llegando a la calle donde supuestamente yo tenía que encontrar una pecera... De repente me pito un carro y digo yo, no estoy a mitad de la calle, no me pites. Y me gritan, Jesús. Y dije yo, ¿qué? Volteo. Y era una vecina que vivía a dos casas de mí. Y me dice, ¿qué haces aquí? Y le digo, vendiendo cupones. Y me dice, ya es muy noche, súbete. Y me llevaron a mi casa. O sea, esas son de las que sí te digo, Dios está conmigo. Dios me protegió. Porque te lo juro que sí tenía mucho miedo si sí me estaba siguiendo algo o al menos eso creí yo, le grité y hasta esa persona de la nada y por una razón ilógica pasaron al lado de mí y me llevaron a mi casa, sí. te juro que si no hubiera sido por eso, yo no hubiera llegado a mi casa No, eso está feo, qué bueno, si no, cómo llegas, claro, ya estabas perdido y solo por allá en ese momento hubieras terminado bien la historia cuando de pronto hubieras escuchado el sonidito No hubiera hecho también en los pantalones, acabo de estar final los lados. Oye, pero qué bueno que te salvaste de esa, ¿eh? No, yo creo que tuve más peligro en esa, en esa ocasión, en de los cupones, porque dejando el tema, dejando el, lo paranormal a un lado, sí me hubiera tomado demasiado, me hubiera dado demasiados problemas haber llegado a mi casa. Sí, porque pues claro. siquiera sabía cómo llegar. No, no, no, no, es terrible eso de perderse y no saber cómo llegar a tu casa. A mí me sí hiciste recordar una vez que me tuve que venir en la madrugada caminando y, y pues sí, siento, sé que es, qué temor es eso de estar lejos de tu casa y no tener cómo irte y, y buscar la manera, estás perdido. No, pero, pero aparte de los lugares por donde él andaba, o sea, de entrada Matamoros es una zona de bastante conflicto, siempre lo digo, bastante violenta, por lo que hay mucha energía como negativa, mucha carga de energía negativa sí. y todos esos cómulos de energía de pronto se transforman como en entidades, ¿no? De que vemos cosas o escuchamos cosas y andar por ahí, que son lugares donde han aparecido cuerpos, donde regularmente avientan gente y te digo, pasan muchas cosas no bastante violentas. Que yo, estuve ah, no bueno. que yo estuve en Matamoros, porque yo me fui de Matamoros exactamente en abril del 2006, todavía no empezaba todo esto del narcotráfico y de las matanzas. Valentín Elizalde todavía seguía vivo. Entonces yo me fui de matar. Pero de esto tiene de... desde antes del 2006. No, no, no, no va empezando. Pues probablemente, pero pon, ponte a pensar que antes del 2006 tú podías um, andar en la calle a la una de la mañana y que uno estaba bebiendo comer, podías andar en la calle sin tantos peligros, probablemente había peligros, pero no tanto como el que hay hoy en día. No, fíjate que yo diría que hoy en día está todo de alguna manera más controlado. En aquellos hay tiempos peligro. todavía no entraban fuerzas militares ni nada, pero a lo que yo voy es que, pues, en un lugar tan violento, obviamente es más fácil vivir esa, esa clase de experiencias, porque es demasiada la energía, o sea, es demasiada la gente que muere de maneras violentas y de maneras muy feas y trágicas. Entonces, la energía está ahí todo el tiempo. No, te voy a dejar. Um, pero, Bueno, ya luego pues, se, se no pelean. <risa> ya luego se pelean sobre <risa> si era más peligroso no, que, mi época, está, o en ay, Dios. que si había más muertos en tu época. No, todo el, tiempo ha estado, todo el tiempo ha estado peligroso. Lo que voy es que si escuchó que alguien iba atrás de él, o sea, y si, si, si sintió una presencia en ese, en ese río donde él andaba caminando, pues tiene sentido, es lo que quiero decir. No manches. O sea, vamos a ver con el final. ¿Y luego qué pasó, mi hermano? Ya para terminar, déjame decirte que no sé cómo lo, quiera, cómo lo quieras ver o cómo lo quieras interpretar, pero a mí de niño me pegaban en la cara cuando estaba dormido. Yo sé, lo que es la, yo sé lo que es la parálisis del sueño que mucha gente se ¿cómo se dice? Um, ¿Cómo se dice la palabra cuando la gente se sugestiona? Eso. Uh, yo sé que mucha gente se sugestiona y confunde el parálisis del sueño con la subida del muerto. Hace mucho yo aprendí la diferencia de uno del otro y aprendí a, que, a perderle el miedo a la parálisis del sueño. Pero a mí de niño, lejos de lo que es la parálisis del sueño, me pegaban en la cara y yo sentía el dolor, el ardor en mi cara cuando me despertaba, el golpe. Y yo sabía que alguien me había pegado, pero no había nadie. ¡Órale! Pero, ¿nos puedes explicar cuál es la diferencia o cómo la puedes este, identificar? ¿Separar la parálisis del sueño de la subida del muerto? Sí. Pues mira, yo siempre escucho a personas como Ozlak y Dross y escuchaba al, al difunto Juan Ramón Sáenz siempre referirse a que la subida del muerto no siempre es eso, sino que simplemente es la parálisis del sueño. Entonces, digamos que más por conveniencia me hago a la idea de que es parálisis del sueño. Porque si digo, no, pues si es la, es la subida de muerto, ahí se me va a dar más miedo. Entonces, yo digo que por conveniencia, digo que es parálisis del sueño y no subida de muerto. Para oh, no cuestionarme okay. todavía más. Ah, oh, ok, ok, muy bien. Muy bien, mi hermano. Pues te agradecemos la historia que nos has contado. Uh -huh. eh, pues para despedirte, ¿puedo poner el audio otra vez, te parece? Por ponlo, por favor. Y te lo juro por... Mira, esta vez lo digo mejor, más directo. Te lo juro por mi madre, que es lo que más amo. Que así se escuchaba. Que, que así se escuchaba. Que sucedió. No, pues ya a mí sí me hubiera dado miedo que Ángeles ni que nada. Eso, eso da miedo. Te lo juro que sucedió, Oslag. Yo sé que mucho... Sonso que te llama nomás para llamar la atención, para hacerse sentir seres importantes. Pero esto te lo juro que sucedió. Nunca había escuchado una historia así, como que se haya abierto un, un espacio en el cielo y que se haya escuchado un cántico. Eso quedaría muy bien redactado para un libro. Te agradezco esta historia, mi hermano. Y pues esa, ese audio que, que nos regalaste lo voy a poner hasta en mis videos, porque se escucha como tenebroso. Eh... Créeme que en aquel entonces no le di, no, le, no lo tomé algo como divino, como angelical. Yo nomás dije, córrele, güey, porque desde aquí te agarran y no le puse atención. No, pues sí, está muy bien, mi hermano. ¿Cómo es que te llamas? Me llamo Jesús. Muy bien, Jesús, te mandamos un abrazote. Gracias por la llamada y gracias por seguir el programa, las transmisiones y por contarnos tu historia. Ándale, pues, Osla. gracias. Un, un abrazo, que estés bien. Igual, bye. Ya me Melissa peleando sobre no. No, no, no, <risa> no quería hablar. pelear, no, no, para nada. O sea, yo quería darle validez a lo que estaba contando, de que Oye. si tiene sentido que andes caminando de noche en esas colonias, en esos lugares y que hayas escuchado algo. O sea, yo la explicación que siempre le trato de dar es que, pues, cuando son lugares muy cargados de energía negativa, pues se siente, lo percibes de alguna manera. Pero no era para pelear. Oye, luego, <risa> luego te dice que, que Matamoros y tú, sí, en mi tierra. Y ya cuando te dice la colonia y tú. Y ya sí. <risa> sí ah, colonia. Oye, esa colonia yo no la conozco, la verdad. <risa> <risa> Tod <risa> Todas las demás que dijo sí. De, bueno, de unas seis que dijo cuatro, conocía. Oye, y otra cosa rara que cuando empezó a hablar de las pizzas, que se mueve el Chucky, ¿verdad? ¿Good guy? Dos veces, compadre. ¿Qué? Una vez se fue para adelante y otra para atrás. Y más cuando cantaste como Ángel el este Chucky, <risa> te quería atacar <risa> ahí por <risa> la pantalla. Le voy a cantar al Chucky. Oye, este, a ver si toman ese fragmento de, de video, del de mo momento donde el Chucky se mueve. Porque se movió dos veces, ¿verdad? Sí, Pero... una se fue totalmente ah. para adelante y otra para atrás. ¿Crees que el cántico de Los Ángeles le haya movido algo? Lo voy a poner otra vez. Lo perturbó. A ver, vamos a ver. <ríe> que despierte Chucky. A ver, ¿te sabes la esa, el diálogo ese para llamar al espíritu? Ah, no, no, no, es difícil esa, ese cántico, vudú, pero está bueno. ¿Es y... un cántico? A ver, a ver, ya cállense, porque están llamando a mi mujer, ay, hijo de su madre, ya. Cántale sí. como Ángel la. ahora que tengas tu cita romántica con tu novia, diré, ¿sabes qué? Te voy a cantar. Nos cual cayó, ángel. hijo, ya cállense. Yo ya, sí ya creo. nos cayó aquí. Hola. Yo sí le creo. Hola, amor, ¿cómo estás? Aquí con unos amigos. <risa> ah, bueno. <risa> Págame lo que me debes. <risa> <risa> no, hombre, que de super chat porque miren, ya me están cobrando aquí. Cántale como ángelos, la cándale. A ver, déjame ver si con el, de el cántico del ángel ah, <risa> deuda soldada. ¿Qué, ¿Qué pasó, mi amor? Ya. Ya, ya voy a ir, ya voy para la casa. Ya no bueno, me tardo mucho. Bueno, bueno, te estaba esperando. Ah, bueno quería llamar para saludar a Melisa hola decirle que muchas gracias por la tarjeta que, que me regaló por medio tuyo muy bonita, muchas gracias no, gracias y qué bueno Salud. que te gustó, fue con mucho cariño para ustedes dos <risas> muchas gracias saludar a los del chat de eh, Jonah, a las chicas que han sido muy lindas conmigo eh, saludar a los de YouTube Que también son muy amables conmigo Y no más, solamente quería llamar a saludar Y a saludarte, amor Bueno, ya voy para allá, no te preocupes Sí, te espero Bueno, gracias, besos Oye, bueno. oye A ver, ¿tú Dime. le puedes hacer igual que los ángeles estos? No, tú sabes que llegó como la llorona. A ver, ¿cómo hace, cómo hace la llorona? Ah, ¿Dónde están mis chinos? ¿Chinos? ¿Así se dicen en Colombia? Sí, así les decimos a los niños, chinos. Ya, yo te conté. A los chinos, pues, han de estar en la liquor store, ¿no? <risa> en las tiendas están sí, los chinos. aquí en Colombia a los niños se les dicen chinos, a los chinitos, a los chinos. No, hombre. Ay, ¿Cómo se dicen los niños allá en Tampico, Tamaulipas, Melissa? Digo, en, en, en Tamaulipas. ¿Qué? Yo no sé allá cómo les digan. <risa> <risa> pues aquí, pues, niños, normal. ¿Niños? ¿Escuincles? Sí. No, eso es de otra parte. Creo que eso es más de Sinaloa, ¿no? como de como del centro de México day, no, Japón, en Japón cómo le dicen a los niños pues en japonés niño se dice kodomo kodomo kodomo entonces la llorona diría ay mis kodomos <risa> algo así exacto muy bien amor gracias por llamarnos ya ya voy no te preocupes bueno amor oye y cómo es que te está saliendo un cuerno pues no sé eso sí pero de, de, de, explícamelo tú no, ¿Cómo así que te estás saliendo un cuerno? Eso sí, no. Eso sí, no lo acepto. Pues ya, ya peleamos en la casa. Bueno, bueno. Y me pagas. Órale, pues. Bueno. Bye, mira, aquí ya Mi nos amor. mandaron una eh, donación, Ezequiel 88. Dale pues, que estés bien. Bueno, besos. Besito. Bye. Ezequiel 88 dice Serena, te estaríamos mandando saludos Pero le estamos golpeando a Daniel San ¿De qué habla? <risa> Serena No sé, te estaríamos mandando saludos Pero le estamos golpeando a Daniel San Nos mandó 50 pesotes desde aquí Desde Argentina, gracias mi hermano Chicano, dice Oxlack que eres unicornio Oxlack, no te pases el mandilote que traes <risa> Unicornio <risa> Ay, Si no. llévate a casa hermano ¿Qué haces aquí? Jaja <risa> Bueno, pues, tenemos dos horas y siete minutos. Eh, Melissa es la que decide si seguimos, continuamos. Good guy, ya, ya te tienes que dormir o, o cómo. está ya el... son las dos de la tarde. Allá son las dos. Pero ¿Ya las comiste? Horas? No, ya son las... Ya van a ser las cuatro de la tarde. Son las tres cuarenta y cinco. Oye, la... ¿y ya ah, comiste? Anuncia. Ya, este, ya. Bueno, almorcé. Al rato me toca la comida. Hoy, este, es sábado y día tranquilo. sábado. Mucho frío por acá. Ah, sí, cierto. Sí, Oye, ¿qué también. desayunaste en japonés? Eh, japonés? Nada más pollo y arroz y un licuado de chocolate. O sea, comiste Goku, Kakaroto y Brozlik. <risa> Ándale, algo así. <risa> ¿Qué comiste? ¿Cómo se dice en japonés? ¿Cómo se dice en japonés qué? Eso, que comiste? Ah, pues arroz se dice Gohan. Ajá. <risa> eh, pollo se dice torinico y Ojalá. chocolate eh, es chocoleto. ¿Chocoleto? Chocoleto, Jus. Oh. O sea, comiste, comiste un episodio de Dragon Ball, ¿no? <risa> sí. <risa> Oye, ¿y para la tarde qué vas a comer? Para la tarde, todavía no sé. Tal vez sushi, ¿sabes? Me encanta el sushi. este Me he dado cuenta que en México le dicen mucho el ni nigiri. Este, pero aquí todos, todos le dicen sushi a cualquier presentación del pescado con arroz o el pescado o el de rollo también aquí todos le decimos sushi. Fíjate que a Melissa no le gustan sushi. Yo amo el sushi. Justamente <risa> se me antojó bastante porque lo como poco, pero me gusta demasiado y hace poquito encontré uno en Monterrey creo que fue que en diciembre que me gustó mucho, me gusta frío de hecho más el caliente casi no pues cuando vengas aquí mira vamos a ir a, a los mejores lugares Melissa de Sushi y aquí en Tokio con que me aseguras que no voy a terminar en ninguna cárcel lo planeo <risa> dice Brian de Pero... que, com que comió Gohan con frijolitos Gohan <risa> <risa> <risa> ay que tontos son en serio <risa> Jonathan Salinas mandó cinco pesos 5 dólares australianos, saludos para la deuda, te veo desde Australia, gracias Jonathan Salinas, desde Australia, mira cuántos continentes Asia, Europa, América y Oceanía, nos están viendo desde cuatro continentes, nada más falta África, bueno yo estoy prieto, pero no, no, no, no, no le llego al color, Jonathan, 5 dólares australianos para pagarle a Omar Cruz, gracias mi hermano, es en serio, es para pagarle a Omar Cruz, eh? así que échenme la mano. Pues no dijo que ya se iba a quedar todo así normal. No, que me mandó un mensaje, este, oh, hoy en la mañana. ¿Qué te dijo? De que ahí está mi número de cuenta. ¡Ah! Pero es que esa parte yo no la entiendo. Si tú invitas a alguien, ay, se me hace tan patético, en serio. Si tú, si yo te invito a comer, no te voy a andar cobrando después. Pues, si eh, estoy invitando? pues ahora sí que sea sea lo que sea, pues ya fue como un trato de caballeros, ¿no? Va de, de frente mi, mi honor, mi honor, honorabilidad, el de que aunque haya sido de esa forma, pues yo, yo debo de responder por mis gastos, entonces eh, yo lo acepto y, y tengo que pagar esa deuda. Pues sí, o sea, sí lo entiendo de tu parte, pero de la de él sí es como, pues entonces no invites, o sea, cállate. <risa> ya, ya. Sí, ¿no? Pues sí, si queremos que no se paga, si quemó ya no se paga, si, si quemó ya no se paga, no entendí, o sea, en vivo quiso quedar bien diciendo ya no me pagues, pero en, por privado le cobra, pues este, pues, pues de todas maneras yo le iba, yo le iba a pagar, yo, yo le escribí, pero no me contestó ayer en la noche, porque yo creo que cambió su número, le escribí a mi manager Italia, le dije que me consiguiera el número de Omar, no lo consiguió tampoco, pero más tarde recibí ya un mensaje de él, diciéndome, uno, que pues bueno, eh, la, la tarjeta y todo para pagarle. Y yo le dije que sí, que me diera un tiempo, que ya en 15 días me llegan mis pagos y entonces pues ya le deposito. Y me, después me llegó otro mensaje de otro, de otro teléfono de Omar diciéndome, esto va por el, el video que me hiciste de la planta y es un video donde eh, es un es una como una cabra que está así como haciéndole y según soy yo. Algo así como burlándose de mí, ¿no? Y lo subió a su TikTok. Entonces ya no, ya no entendí. O sea, como dije, pues bueno, está gracioso. Ay, no. Oye, y a ver, él decía, él al final decía mucho de que tú y yo somos amigos, tú y yo somos amigos. Y no sé qué. ¿Sí son amigos o si sí va? Sí. Ay. Pues mira, él, él era mi amigo, yo me porté muy bien con él hasta que, como ya lo dije, él se expresó muy feo de mí y como dijo pues a lo mejor tú eres muy sensible entonces pues ni modo o sea fue por parte de él que, que el distanciamiento o sea de mi parte no yo siempre lo apoyé lo ayudé yo lo llevé para que history channel grabara un, un capítulo con él y lo acerqué a, a mi network y a otras cosas también y pues eh, él también se portaba bien pero al final de cuentas sucedió esto y pues por eso se rompió la amistad o sea pero ya no vas a ser su amigo pues mira, yo no tengo nada contra él. Amigo, amigo, yo creo que no se puede ya. Eh, sería un conocido que no, no tengo nada contra él. Pero amigos, amigos, yo creo que ya cuando sucede algo así, pues a pesar de que yo no le tengo rencor y me disculpe ante él y acepte sus disculpas si es que en algún momento se, disculpa, se disculparía por algo, porque creo que no se disculpó, ¿verdad? No, eh, no este... también esa parte, que una persona que tiene una grosería contigo, que es grosero contigo de alguna manera y que ni siquiera es capaz de decirte, bueno, discúlpame, y en vez de eso se justifica que no, yo siempre le digo que eso a todos, o sea, de que, no sé, chinga tu madre, de que no, es que yo así me expreso, yo hasta me lo digo a mí, a mí mismo y todo lo que estaba diciendo, <risa> nada más justificando sus groserías, patético, o sea... No, sí. nunca, nunca se disculpó contigo en ningún momento, creo que la única persona madura y decente en toda la plática de ayer fuiste tú. Sí, porque pues ya acepto, no pasa nada y pues sí, si yo dije cosas, por ejemplo ese, ese meme que hice con su audio en TikTok, pues eh, ahora que él me hizo uno a mí, pues yo le dije, ah, pues estuvo gracioso y listo. porque lo acepto? Porque si yo me llevo, pues me aguanto, ¿no? Y pues ya, no, no creo que volvamos a ser amigos, pero tampoco le tengo rencor ni mucho menos. Porque una cosa es también lo que haga su, su contenido, y otra cosa es la personalidad, y creo que me falló en las dos, pero no, no, le tengo ningún no, no, creo que sigamos sigamos siendo amigos, pero pues pues pues ya ya ya un un más más muy bien. Bueno, yo yo yo que que ya damos por enterrado al Omar. ya ya por por Lomar, mejor que ya que ya ni se mencione aquí Sí, sí, ya, o sea, ya es lo que yo también pienso, ¿no? Ya ni mencionarlo. Excelente. O sea, porque la gente sí preguntaba mucho, pero pues ahora ya, ya no tendría ningún fin, ¿no? Ningún caso. Ya sabemos cómo es él, cómo es su contenido y, y pues ya cada quien por su lado. Perfecto, pues. Había otra... ¿Cómo? Tenemos qué? más mensajitos. Tenemos este, mira. <risa> <risa> o sea, pero el, el chavo este Jesús lo escuchó y después trató de hacer como algo muy parecido. De imitarlo, a que... ¿no? De tratarlo oh, okay, okay. de transformar a, a enseñar lo que realmente según escuchó, ¿no? Sí, yeah, yo sí. creo que él, él, él tiene su historia muy muy tan real que quiso exactamente como dice el Good Guy Japan, reproducirlo. Y entonces yo creo que se grabó así, ¡ah! y después lo puso más agudo y le quedó bueno, ¿eh? Yo sí le creo, la verdad o sea... Pues sí, yo tampoco no es de que no le crea, o sea yo creo que toda la gente que llama les creo aunque se estén riendo como el otro amigo pasado No, estaba llorando el otro Estaba llorando sí, el sí, sí, porque aquí no, no, no, no pienso que sea falso eh, todo lo que digan pues se los acepto solo que híjole yo, yo soy como yo no soy serio yo le, le encuentro el chiste y le sigo el chiste y yo creo que sí a veces llaman pues seriamente no pero hay algunas historias que sí las manejan tan seriamente y tan así que te atrapan pero otras dan muchas muchas ganas como de, de hacer el chistecito no y lo más genial es cuando les dices a ver hazle. <risa> Oiga, el video del pie dice: el pie con forma de mano, puedes recrearlo. Ah, hoy subí un video de un, un chico que en TikTok tiene en su pie tiene una mano. ¿No lo han visto? No, a ver. Entonces quiero este hacer la recreación de a ver cómo lo hizo, porque en lugar de un pie tiene una mano y se graba haciendo cosas y, y, y tiene, el, tiene tres manos, por ejemplo, para decirlo así: tiene un pie y tres manos. Ay, qué raro. O sea, pues, pero es real eso. No, yo digo que es una edición. Que se ve buenísimo, ¿eh? Pero yo creo que es una edición. Te voy Ay, a mandar nombre. el TikTok. Ah, ok, es un TikTok. Sí, son, es un TikTok. Ah, ok, ok, ok. <coughs> Excelente, muy bien. Perfecto. Dice, dice, Awitz dijo que iba a volver si se lo pedían, no solo Oxlack, cualquiera. <risa> <risa> okay, ¿Cómo? <risa> Melissa, sí, yo creo que Adri nos está viendo, dile que regrese. Dijo que cualquiera, Agüit, ah, regresa, por favor. Un audio, mándanos una señal de vida, algún lo que sea, manifiéstate. Sí, sí te queremos, Agüit, ah, sí te queremos. Sí, la verdad, sí, te queremos, te extrañamos, te solicitamos aquí de vuelta. Si te molestan es porque te quieren, ¿verdad? Sí, a mí ya me quedó bastante claro. <risa> Elena, bueno, dice ese de tres manos, me interesa. <risa> Elena. Bien, vamos a ver entonces qué tenemos aquí. Dice, hola Ox, buenas noches. Me gustaría contarte lo que escuché hoy. Yo soy estudiante de psicología clínica y estoy realizando mis prácticas profesionales. Y el día de hoy tuve un paciente adulto mayor que me contó algo que me pareció muy inquietante, la verdad. Bueno, me dijo que él actualmente vive en un departamento que hace una semana aproximadamente le estaba arrendando a una señora que vivía con su hijo. Pero como ya necesitaban departamento, le pidió que ya se vaya y el día que le entregó el departamento se encontró con que en un cuarto estaba pintado de rojo y el señor le reclama que con permiso de quién pintó así, que esa mujer le dice que su hijo solía hacer invocaciones de no sé qué, así le dijo al paciente. Y bueno, el paciente me mencionó, aparte de sus otras cuestiones, que hay algo que le está incomodando, que hace unos días, desde que ya vive en ese departamento, está viendo gatos y perros que se esfuman ante sus ojos. El primo que vio dijo que él estaba durmiendo y se despertó y frente a él había un gato mirándolo. Y él pensó que era muy raro, ya que él no tiene gatos, solo tiene un perro. Y dice también que en las noches a veces se despierta por sus problemas y todo eso, y que va a la sala y encuentra dos perritos que se meten debajo de una, de una cosa, que no recuerdo qué dijo, y el otro bajo la mesa, pero al revisar no encuentra nada, y así mismo dice que a veces este gato se la pasa por los pies y que le exalta, pero que los animales que mira se esfuman en el aire, y no les ve en todo el día, lo que me parece extraño es que bueno, como psicólogo debo de ver las cosas desde lo racional, lo que sería lógico, sin embargo, esta persona no muestra ningún indicio de delirios o demencia. Tampoco es una persona que se encuentra desorientada, ya que se le ha valorado en anteriores sesiones y sus funciones están en el rango de la normalidad. Y pues sí se me hizo muy extraño esta cuestión. Se le trató de hablar al paciente desde un poco de la espiritualidad y las energías negativas que pudieron haberse presentado en ese lugar, pero la persona dice que no tiene miedo, solo le incomodan. El Señor es testigo de Jehová y según... Sé sí, ellos no creen en el diablo o demonios o estas cosas, por lo que él no les teme, pero que siempre, pero que sí quiere que se vayan estas cosas, y bueno, eso es todo, jajaja, ja, ja. me hizo algo muy interesante, la verdad, jajaja. Ja, ja, ja. saludos, xdxdxd, XD, XD. saludos a todos, espero me leas. Pero, ¿qué dijo del cuarto rojo en un inicio? Ah, bueno, que en el cuarto rojo, su hijo de la señora esta... Hacían algún tipo de ritual pero no, no supo explicar de qué tipo de ritual y que a partir de ahí que el señor ya está viviendo en, en ese apartamento Que entonces comenzó a ver un gato y dos perros que desaparecen cuando los busca Es que fíjate que creo, sí, el color rojo sí es un color ritualístico y yo recuerdo cuando apenas iba a agarrar el primer departamento que tuve En el que ya les conté que me han pasado varias cosas ahí, que me habían pasado varias cosas ahí la persona que vivía antes a mí tenía todas las paredes pintadas de rojo también. Y había tenido un problema con la arrenda, arrendadora, arrendataria, no, no sé cómo se diga. Uh -huh. Justamente por eso, de que ella se metió un día al departamento, eh, porque ya la había estado buscando y no la encontraba y no la encontraba, y con sus llaves decidió entrar y vio todas las paredes pintadas de rojo cuando son departamentos. O sea, no los puedes, no los puedes pintar te los dan todos blancos y no lo puedes pintar ni nada no y nada más había como un maletín negro no había muebles no había ropa no había nada y la mujer esta ya no estaba entonces se me hizo muy muy muy muy raro y ahorita que lo vuelven a mencionar me acordé y si sí tiene tiene sentido que lo usen como para hacer cierta clase de rituales no sé yo tampoco de qué tipo pero lo recordé Sí, pues como color rojo no es común eh tú no tienes una habitación de rojo ¿El good guy? No, fíjate que aquí todas son blancas, todos los cuartos de aquí de la casa todo es blanco. Ok, oye, ¿y no, ¿de verdad no te dan miedo tus, tus muñecos? No, fíjate que ya es algo tan normal y esa pregunta también ya es algo tan normal que me hagan, que si no me da miedo dormir con, con, al lado de Regan. Eh. Tener a todos los chukis ahí alrededor de la casa, de hecho ya están regados en toda la casa, o sea, antes era solamente en esta parte, pero como la colección ha ido creciendo ya, ahorita ya algunos viven en la habitación. En la habitación tengo una cabeza de Regan, un busto de Regan que acabo de poner ayer, Fue un post que puse ahí en Instagram, este, uh -huh. no, mira, antes no me había atrevido a poner piezas de la colección en la habitación que es donde duermo, pero ahora no es porque quisiera, sino porque ya se está expandiendo esto y pues no me quedó de otra más que ya empezar a meter algunas piezas allá. Ahí ahorita tengo al lado de la cama a Dolly, la que mueve los ojos. Tengo a la monja, tengo la cabeza de Regan y fíjate que no, eh? o sea, digo, en la cama generalmente en la cabecera eh, cualquier persona podría tener un Cristo, una imagen de, o, no sé, religiosa, y yo en la cabecera tengo una, un póster que me hicieron a, a pintura de tel, en tela de Regan, en la posición que está así, y, y no, o sea, no me da nada, nada de miedo. Eh, fíjate que me siento protegido, es como los templos aquí en Japón, que ya ves que Ajá. en la entrada hay unos guardianes que tienen forma de demonio, que de hecho están ahí en la entrada para espantar demonios y que Ajá. no entren a los templos esa es la función que cumplen esos guardianes aquí en los templos de Japón, el aspecto hace que, y yo siento que aquí es así, antes de que tuviera toda la colección, créeme que sí habían cosas raras, ruidos eh, llegué a escuchar cosas que yo decía, wow, ¿qué es esto? pero comenzó a llegar la colección en especial Regan que es la que causa más miedo, y fíjate que todo eso empezó a desaparecer, yo creo así como que si había un ente japonés aquí vieron a Regan y dijeron, no, ¿sabes qué compadre? yo aquí me voy y no te molesto, este... Y no, o sea, me siento bien protegido, o sea, bueno, depende de los gustos de cada quien, por ejemplo, yo llego en la noche, me siento aquí en el sofá, pongo a verme una película de terror y pues todos aquí alrededor, las figuras, eh, a veces Ajá. Regan sí si es la que como que siento la mirada la tiene tan, tan real, que sí siento como que me está mirando y rápido volteo así como que qué onda y no, o sea, no solamente es un poco de sugestión que a veces me llega a pasar con esa pieza, pero no, o sea, no, nada, nada de miedo, este... Si no, pues imagínate, no, no podría relajarme aquí en mi propia casa, que es el lugar de, de relax para todos. Sí. Y no, hasta el momento. Ah, la única muñeca es Okiku, como la que te, te di. Sí. Esa sí, no la pondría nunca en la habitación. Y qué bueno, Osla, que no, la, no lo hiciste. Yo pensé que la tenías ahí en tu cama, en la cabecera, como la habías puesto cuando te llegó. <risa> no, o sea, esa pieza... Esa pieza, sí, no no no me atrevo a ponerla en la habitación ni en la sala. Está en la entrada, en un pasillo. Ahí la pongo en la entrada por si se llega a meter algún día. Alguien sea lo primero que vean y diga, no, pues sabes qué, me equivoqué de casa. Oye, ¿y tus hay familiares que te han ido a visitar? Eh, sí, fíjate, mi hermana vive aquí también en Tokio. A ella le encantan mis figuras. Este. Eh, mi mamá vive aquí en Japón ¿no? en Tokio vive al sur de Japón ha venido y le encantan también mis figuras eh, pero fíjate que con lo que sufro es cuando vienen de mantenimiento a checar que lo de incendio y este cosas así o cuando me llegaron a cambiar la tele ahí sí sufro porque ya no hay ni como tapar las piezas porque pues imagínate si es así como que eh, impactante entrar a una casa que piensas que es una casa normal y te encuentras a Reagan en la sala ahí posando a un Chucky. Entonces, trato de arreglármelas tapando lo más que puedo cuando llega a venir alguien de mantenimiento solamente. Oye, y si, y si, te, hubiera, ¿y si te casaras o eh, tu mujer no le gustaban tus piezas, no, pues definitivamente tendría que ser alguien que le guste todo esto. ¿Y si, ¿Y si nace un hijo tuyo o una hija y de pronto no le gustan tus piezas? Híjole, qué, qué pregunta tan difícil? <risa> no, no, no sabría qué contestarte eso, la verdad, la primera vez que me lo preguntan. Lo no fuerzas, y, ¿no? ¡Ámalo, <risa> ámalo! ámalo. Lo, sí, sí, juntas. a fuerzas, ¿eh? Lo amarraría al chamaco con un chuqui de la mano y órale, para donde vayas tienes que llevarlo y va a ser tu amigo hasta el final, ¿eh? No oye, que un día que un chuki te hablara. ¿No? Pues ojalá eso fuera en un video en vivo para que se hiciera viral y imagínate, wow, sería sería genial. ¿Cómo se ríe? ¿Cómo se ríe el Charles? A ver tú hazle cómo se ríe. <risa> A ver tú. <risa> ah, eres una chulada, osla pero <risa> Vamos a, a, a ay, Lucio, ay, ay. Que, que vea el WhatsApp de, de Lilu, de Lilucio, a ver, vamos a ver cuál WhatsApp, es que, ah, Lucio, aquí está, va, aquí lo vamos a leer, ya cuando ustedes me digan que nos vayamos, nos vayamos, pero voy a leer. Oye, Osla, este, yo me tengo que despedir antes de que leas esto, okay. este te quiero dar las gracias por el gran apoyo que me diste al canal, es fue un apoyo incondicional Osla, que me diste, este para llegar a estos 100 mil suscriptores, Melissa también, muchas gracias por, por todo, y pues ahí se viene el sorteo de los cinco chuki, ya va a ser a principios de febrero, así que nada más tienen que suscribirse al canal de Good Guy Japan, y vamos a sortear cinco muñecos para ver a qué parte del mundo se van a ir. Entonces nos suscribimos al canal de Good Guy Japan, ¿nada más con eso? El canal y el Instagram Good Guy Japan, y con eso, antes la meta era llegar a los 100 mil, ya llegamos, pero ahorita este, vamos a esperar a que a que llegue la tan famosa placa y en esa placa, en ese video vamos a hacer el sorteo que sabes, tarda 3, 4 semanas, así que por eso le calculo que a inicios de febrero estaríamos sorteando esos cinco muñecos. Solamente hay que suscribirse al canal de YouTube y seguir el Instagram y con eso. Dale pues, pues ahí estamos. Gracias mi hermano, ve y come y trabaja y gracias por haber estado con nosotros. No gracias a ti por la invitación y un abrazote a todos los que estuvieron aquí en el chat interactuando y melissa un abrazote y wow tu TikTok de el TikTok de Melisa wow eh o sea sobran fans, sobran likes qué bueno, oye melissa, el tuyo dais. también a cada rato me salen en, en mi para ti los videos están increíbles están muy bien producidos no, muchas gracias y espero que que sea digno del, del follow de TikTok del señor Osla Castro, este si no le, le voy a cobrar y aquí, todos están cobrando porque yo no también, Osla, por allá, sí, a ver, no ya, a ver, Voy a buscar que me debes. Sí, la muñeca. <ríe> la, imagínate, imagínate que te la haya regalado y cada rato te manda un mensaje, ¿qué onda? Qué onda con lo de la muñeca? <ríe> me lleves, me debes, no sé cuántos yenes. No, brother, muchas gracias y pues cuando gusten, aquí estamos para participar. Dale pues, que estén muy gracias, bien. Gracias, abrazos, saludos. Bye. Gracias a, a Good Guy Japan que estuvo con nosotros. Ya nada más vamos a leer este, este mensajito y ya también nos vamos porque Melissa tiene que una galaxia que conquistar junto a Han Solo. Tengo que hacer algunas brujerías, en realidad. Ahorita Melisa se sale en la noche con un chingo de frío al cerro. A ver si no la <risa> Con un mis tenis de rato. correr, con mis tenis de correr, obviamente, <risa> para que nadie me alcance. Porque se sabe que usamos tenis especiales para correr. Sí, ¿verdad? Sí. <risa> Imagino Melisa, hijo de la madre, ya es bien noche ahí, <risa> Corre, corre. Oye, no es que ser... es feo ser, ser bruja y andar por ahí haciendo tus brujerías de pronto y que salga un viejo a perseguir. Pues, sí. <risa> y estoy tuye o sea, ¿Qué? yo no te estoy haciendo nada, déjame, déjame aquí hacer mis brujerías a gusto, ¿qué está pasando? Pues sí, ¿verdad? Pues sí, qué onda. <risa> Voy a leer esto, ¿qué dice? Cuando tenía 12 años me mudé a una casa que mis papás adquirieron en Valle de Banderas, Nayarit, la cual era de dos pisos y con cuatro habitaciones en la segunda planta. Bueno, nosotros solo habitábamos tres y la cuarta estaba siempre vacía. En ese cuarto se abría la ventana sola, se escuchaban llantos y ruidos y hasta a veces mirábamos sombras. Era el cuarto al que ninguno de mis hermanos quería entrar por la energía que se sentía. A mí y mi familia nos pasaban muchas cosas, una tras otra, Movían los balones, los juguetes de mi hermano pequeño y abrían la regadera del baño y el lavamanos cuando mis papás no estaban. Eh, mis padres salían seguido y yo prefería quedarme en casa mientras que mis hermanos sí lo acompañaban. Entonces me, todó, me, todó, me tocó varias veces ver sombras de una niña que corría y se reía, pero mis papás me decían mentiroso. Esto que una noche, un hasta que una noche un ruido fuerte nos despertó a mi papá y a mí, por lo cual bajamos a la primera planta y la televisión estaba encendida, lo cual era muy raro porque siempre la apagábamos a las 10 de la noche, además la televisión estaba toda borrosa y no se miraba nada, entonces mi papá la apagó y cuando subimos se volvió a encender, bueno da el caso que fue varias veces y mi papá se enojó y la desconectó y cuando se retiró del televisor, da el caso de que se volvió a encender sin estar conectada y empezaron a escucharse llantos que alguien hablaba, pero era la voz de una niña. Bueno, la historia era algo larga. A mi papá le contaron que el primer dueño solía cazar con un rifle y que un día de esos iba a disparar a un venado y una niña se atravesó y lamentablemente perdió la vida. Bueno, dicen que el señor enterró su cuerpo en la misma casa debajo de las escaleras. Y cuando nos contaron eso, fuimos debajo de las escaleras y justo en el pavimento había una cruz dibujada y con un nombre de una niña. Desde entonces, las cosas eran cada vez más y más feas. Espero lo puedas ver. Y nos mandó fotografías de cómo es la casa. La ¿Cómo madre. ves? Está buena la historia, ¿no? Sí. Sí, como, como la colonia, sí. ¿no? <risa> Oye, es que la gente está diciendo que hay algo detrás de mí. Y que sí, y me, me están poniendo nerviosa, o sea, yo me estoy quitando esto a la madre para ver si escucho de que, pues a lo mejor en una de esas alguien se metió aquí a mi casa y yo escuchando este, la, el directo y no escucho nada, entonces, no, no o sé, sea, oigan, no sé así, si me, me ponen nerviosa, me pongo muy nerviosa, ya quiero vomitar, ya quiero vomitar del miedo, tengo miedo ahora. No me digan eso, por favor. Ahí está, vamos, ahí tenemos las fotografías de la casa. Mira, está en una en un lugar así como vacío, ¿no? No hay muchas casas ahí cercanas. No, sí se ve raro. y, y dicen que abajo de las escaleras estaba estaría impresionante que nos mandaran <ríe> la fotografía. Ajá. La fotografía de, de la losa esa que tenía el nombre de la de la niña, ¿no? Sí. Abajo de Pero... las escaleras nada más te mandó eso entonces sí, sí. Ah, voy a poner voy a, a escribir algo le voy a poner tiene la foto mm. fíjate este hace mucho cuando yo hacía mis en vivos um, del tarot también de pronto me pasaba escuchaba grababa como en otro lugar no en este donde estoy y se escuchaban muchos ruidos y la gente siempre decía como que se escuchaban cosas porque tenía el micrófono como en todo y ya ves que estos micrófonos como que captan sonidos así de la calle y así sí. y sí me pasaba mucho que cada rato tenía que estar volteando y checando y así entonces cada que me dice, yo sé que es jugando porque ahorita pues ¿qué, qué va a estar detrás de mí tengo una pantalla negra, o sea no, no hay más, no es como que están viendo el cuarto o algo. Nada más es una pantalla negra, no sé nada, yo lo sé. Y no se podría mover porque ahorita no tengo ninguna fuente de aire. No está mi aire prendido porque no hace calor ni nada. Entonces, cuando se mueve es porque tengo un aire aquí y se mueve y se ve raro porque atrás está la pantalla con la que grabó TikToks. Entonces, por eso ah, se ve sí, así sí. de repente. Pero ahorita no tengo aire ni nada y yo estoy viendo la pantalla, no se está moviendo, así que no me estén diciendo eso porque si sí me pongo bien nerviosa. Me remontan a los tiempos donde sí se escuchaba como que de repente algo, sonidos que yo sé que son de la calle, pero igual estás grabando de noche y da nervio. Ya era todo lo que quería decir. ¿Son tus escenarios estos que tienes atrás, son tus escenarios para TikToks? Es, sí, utilizo este ya nada más. La, la pantalla negra y la esta que tiene la como... La blanca. Astros, ¿no? Ajá, que es soles y lunas y así. Y pues mis lámparas que están aquí. Pero no hay nada, no hay manera de que pueda haber nada, pero como quiera sí me ponen nerviosa. No lo hagan, no lo hagan. Bueno, pues muy bien, Melissa. Son las eh, una de la mañana ahora de la Ciudad de México, también allá en... Sí, Madrid, un, donde una, con 13, ajá. una con trece. Hay 13? una niña, no hay ninguna niña allá. Ay, ¿por qué es una así? <risa> que se asome una niña ahí de pronto. De repente, Es que la otra vez que yo estaba tan asustada que le mandé los videos a Oxle sí. <risa> para que me los desmienta y ya me tenga tranquila. Oye, pero porque... yo todo el tiempo estuve viendo eso que, que se hacía la cortina así. Y esa vez sí tenía el aire, pero hasta cuando empezaron a comentar en el video de que se veía algo, yo vi el video y sí me sacó de onda porque en una de las veces que se mueve, creo que no estaba de este lado la pantalla, o no sé de qué lado estaba, pero se, se veía como pixeleado y se veía, yo vi como si fuera una cara, pero no, era la pantalla como esta blanca y era como una figura, pero como se abrió muy poquito, como que no se distinguía muy bien. Sí. Entonces era eso. Y sí tenía el aire esa vez, pero ahorita sí, no me, no me frieguen, o sea, no, no hay manera, no, está pasando, no me vuelvan loca, por favor. Muy bien, bueno, pues es hora de, de irnos a, a descansar, gracias a toda la gente que nos acompañó en la transmisión de, de YouNow, en la transmisión también de TikTok, en la transmisión de Facebook y YouTube. Gracias Melissa por acompañarnos, gracias a Good Guy Japan y gracias por el gran cariño que, que le tienen al programa y que nos tenemos mutuamente. Algo, Melisa, que quieras decir? Sí, lo de siempre. Síganme, por favor, aquí en mis redes sociales, que son Melisa con doble S, E-Y-H, en mi canal de YouTube. Tengo dos canales, el otro es igual, pero al revés. Es e y Melisa con doble S. Y subo contenido miércoles y domingos. Y en mi TikTok, Instagram, todo se escribe igual. Twitter. Y ya es todo lo que quiero decir. Por último, tenemos un meme de la reina memera, lo vamos a poner, pero antes esto. <ríe> ok. Ese lo, voy, lo voy a descargar ese audio, está bien. bien. Está bueno, sí. <ríe> Cánticos angelicales de poder, ah. dan poder. El, el meme de la reina memera es pues, es, es este que que tiene que ver con lo de ayer? Sí. sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Es que yo, de hecho, también dije, me voy a hacer unos taquitos porque ya, o sea, estuvo muy largo toda la situación y todos hablando de comida, sí dio hambre. Me Ahí todos bien. estaban hablando de comida mientras. Sí. Qué pasados de lanza. Es que o sea, llegó un punto en el que ya dijimos, ya, señor, ya basta, ya cállese. <risa> y nos fuimos a comer todos. <risa> o sea, deja de que termine de discutir y regresamos. Sí. Ay, no. Bueno, pues cosa? entonces es, es hora de la cancioncita. <risa> Gracias, Melissa. Nos vemos. Gracias, bye. Nos vemos, gente. Descansen. Gracias. Hasta mañana.